Quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales. Cada noche...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 Solamos, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, Está entrando a esta transmisión o a este podcast especial sobre fenómenos paranormales, historias aterradoras, cosas extrañas, perturbadoras, bizarras en el eh, eh, forma eh, eh, anglosajona de la palabra. Y bueno, también bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en el podcast de Spotify, en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, Twitter, Facebook, YouTube y Twitch. Le doy la bienvenida, a Andrea, buenas noches, en esto que es Relatos oscuros, oscuros. Hola a todos, buenas noches, eh, un saludito a todos y hoy les tenemos un excelente tema, como siempre. Como siempre, estamos en nuestra segunda temporada de Relatos Oscuros, este es el programa número 7 me parece, y esta noche hablaremos sobre los malditos muñecos, o oh, los muñecos malditos como Exacto. quieran decirlo, al principio el maldito o al final el maldito, el chiste es que los muñecos son malditos, la verdad, son terribles. ¿Qué, quién, ¿A quién se le habrá ocurrido hacer una representación de los humanos? ¿Desde cuándo? No lo sabemos, pero imagin, imaginémoslo remontándonos a la historia y encontrando, descubriendo quién fue, cuándo y cómo y por qué se representó al ser humano en una forma, digamos, tallada para hacerlo un muñeco. Primero vamos a mandar saludos, ¿no? Sí. Saludos. Hola, Maru. A y in the Wall. Hola, Ghost. Hola, Calavera Man. A, todos. a Oscar Toledo, le mandamos un abrazote también. Bienvenido, buenas noches. A Paola, la reina hola. de los morollos. Y uno tú y uno yo. para eh, Hola, Roque. A Roque, mm. dice Roque, a mí me dicen muñeco o papucho, oh. no sé si cuente, oh. dice el, el muñeco, Oscar Toledo dice el golem judío como los pitufos, Oscar Toledo, G79 dice cosas en inglés que no sé pronunciar, y Augusto Mejía dice hola Oxlack, saludos, Anónime 00 también dice hola, Eva es el ministro también buenas noches, Pilar Bienvenida a Will Dobb, también saludos, bienvenidos. Todos estamos reunidos esta noche ya de eh, 23 de enero del 2023. Mira, si sumamos 23 y 23, 23 del día y 23 de, este, del mes. Del, digo, del año podría ser 6 y 2 y 2 son 4 y 2 son 6. Sí. Serían 666. Uy. ¿Ya te diste cuenta? Hoy podría. ¿En serio? No, no pero lo estoy... Ah, lo, bueno. estoy, ¿Te lo, estoy lo, si... lo estoy espantando. Yo me creo todo. <risa> <risa> <Debes risa> lo sí. estoy espantando. Ah, este, lo hoy bueno. podría haber nacido el anticristo, 666, ¿Mm? ¿no? Si hacemos la cuenta sí. por 2 entre 8 quitándole los 48 minutos de, de la, del horario que estamos aquí en el centro de la República Mexicana, sumándole el 1 desde el primero de enero, 666 es eh, la cuenta que nos hace. hay que darle la bienvenida también a nuestra, eh, a nuestra asistente Alexa, Alexa buenas noches súbele volumen 7 Pedir a esa asistente? ¿Por qué no? Alexa, volumen 7 Ahí está Alexa, buenas sí? noches Buenas noches Dicen que fútbol sin polémica no es fútbol Y sí, parece que no hay Alexa, cancela gracias, Cancelando. Por, gracias por tu dato de fútbol, Alexa Alexa, ¿te gustan relatos oscuros? Eso significa sí, mucho Sí, bastante. Alexa, ¿te gustan relatos oscuros? Bueno, eh, dice que este. Que, que guarda su opinión en esta ocasión. Saludos. Se quedó sin palabras. Aitor bueno Salinas, exactamente, se quedó sin palabras. Sí. Ox, ¿qué opinas de los avistamientos en el Popocatépetl? Bueno, hoy vamos a hablar de malditos muñecos. No he visto últimamente los eh, avistamientos en el Popocaté, pero es un lugar en donde constantemente hay avistamientos OVNI. Sí. ¿Quieres decir algo de los muñecos malditos antes de que iniciemos? Eh, bueno, que, um, que... vamos. Bueno, yo tengo bastantes historias sobre muñecos malditos, no las que ustedes conocen, diferentes para que se entretengan. No es Anabel, no es Chucky, no es nada de eso. Entonces... Bueno, vamos a remontarnos en la historia. No tenemos los datos, pero ustedes nos van a ayudar con algunas ideas, con información. Si saben esos antiguos muñecos, yo creo que en la época ya de las cavernas, eh, las pinturas o estas pinturas rupestres donde se representaban a sí mismo a, en la casa, yo creo que es parte del inicio de crear o de representar al cuerpo humano. De representar el cuerpo humano, luego. Eh, siguieron los romanos, ¿no? Los romanos, bueno, aparte de que pasan, pasó todo eso por Egipto y todo esto, los que perfeccionaron la figura humana y todo esto fueron los griegos, los romanos, perdón, fueron los griegos los que eh, representaron mejor la figura humana y desde ahí, pues, fue un cambio bastante... José Flores bueno. nos mandó 25 pesotes y nos dice que para un cafecito, gracias mi hermano, que gracias, si gracias. hace mucha falta, actualmente hace bastante frío en esta zona donde nos encontramos. Sí, la representación humana en eh, diferentes eh, civilizaciones eh, fueron, eh, fueron creadas, pero ya como un muñeco, como, como un muñeco, es que fíjate, sería interesante saber esto, yo tengo... estamos hablando de los muñecos como de los muñecos juguetes ¿no? Sí. de los que son hechos para pues para los niños creo, sí. pero hay diferentes tipos de muñecos, o sea no, son, no sí. todos los muñecos son para niños, son para niños uh -huh. o son para jugar uh -huh. Ten... ibas a decirme algo yo tengo entendido que no sé si me equivoqué, el primer muñeco Así como rarito, feo, que existió. Pues todo esto empezó en las películas, ¿no? ¿Cierto que sí? O sea, las... las o sea, lo de los de los muñecos malditos. Exacto. Los, ¿Muñecos o sea, poseídos? De las películas, porque yo tengo entendido que una película, así como el muñeco poseído, fue de un ventríloco con su títere, con su muñeco, fue de la película eh, Gabo, de 1929. Ah, sí. Uh -huh. Y en esa película ya se hablaba... ¿De que un muñeco, muñeco cobraba vida? Sí, que era un muñeco eh, poseído. Eso fue en, en la película películas de 1929. Y la siguiente, bueno, no sé si hubieron más, creo que sí, pero la siguiente fue Tolkien Tina, que fue en 1969. ¿En serio? O sea, sí. Quintina de esta dimensión desconocida? ¿Ese capítulo? Estamos hablando de, sí, sí, sí. de Tina Parlanchina, del capítulo Exacto, de sí. del de la siglo. dimensión uh -huh. desconocida, uh -huh. ¿crees? Sí, así, o sea, como yo creo que comenzó pues así lo la de las cuestiones así como de los muñecos poseídos, ¿no? Que fue, pero la más viejita es de la de esa de Gao, de del 1929. Dice Héctor Salinas, en la cultura africana hay muchos muñecos, hay muchos muñecos sí. en la cultura africana. Sí. Saludos hasta Guayaquil, Javier Medina, bienvenido, buenas noches. No sabía esta película antigua que me dices de los años 20 conocía el, el capítulo de la dimensión desconocida, Tina sí. Parlanchina, sí. que sí. creo que si es de las primeras que hacen una narración sobre un muñeco poseído, pues de ahí en adelante, todos se basaron en el mismo guión, Ajá. porque Tina sí. Parlanchina, eh, es, sí. bueno, es, es creo que el origen de todas las otras historias que ya sabemos ahora cómo lo es sí. Chucky o es Annabelle, para tener una referencia más ver, fresca. La muñeca de vacaciones del terror también, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces, eh, vamos paso a paso, tenemos algunas historias de muñecos, sí. algunas, si ustedes tienen alguna historia paranormal con algún muñeco, alguna historia tétrica, espeluznante, alguna anécdota o alguna cosa que nos quieran hablar sobre muñecos, poseídos, muñecos malditos, muñecos que cobran vida, muñecos extraños, etcétera, pueden eh, llamarnos al número que estará en pantalla. Sí, que nos hablen del tema, de que de muñecos, así que conozcan, que tengan, que estén poseídos, que si tienen muñecos de, de algo bien raro, cuéntenos. Sí, es el WhatsApp, el número más 52-722-78-578-33, si nos hablan de fuera de la República Mexicana y si nos hablan desde el interior de México, de las Tunas, es 50, no, es 722, 78, 578, 33. Si nos hablan desde el interior de la República Mexicana, estamos llegando para todo el mundo, desde YouTube, desde redes sociales y desde StreamYard. Para todo el mundo, todo habla hispana y Unión Americana, su programa Relatos Oscuros, Oscuros, Oscuros, Oscuros. Bueno, vamos a iniciar este programa. Bienvenidos, buenas noches, estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes. Tenemos un temazo que es sobre los malditos muñecos y hay varios casos reales y también hay muchas historias sobre muñecos que cobran vida, a mí es uno de los temas que más miedo me da, el pensar que un muñeco cobre vida, eso me da mucho, mucho miedo, creo sí. que dentro de los monstruos, de las criaturas eh, aterradoras, de los fantasmas, creo que el de los muñecos que cobran vida, sí. es algo que sí me daría mucho terror, sí, tengo excelentes historias. Entonces, porque soy es bien chévere, vamos a comenzar con una muy buena, que es excelente, diría yo. Ya vamos a empezar con la, las historias. La quería dejar para lo último, pero es como para que se entretengan en, en este momento. Se llama, eh, la primera se llama La Muñeca del Pacto con el Demonio. Y dice... Este caso lo protagonizó el religioso Francisco Javier Palacios en 1782. Había entrado a la vida religiosa desde muy joven, aunque se hallaba perdidamente enamorado de una mujer mayor que se llamaba Josefa Sosa. Su intenso amor hizo que quisiera abandonar sus hábitos, pero su enamorada se negaba, ya que estaba casada y eso traía terribles problemas desesperado por la negativa de su amante Francisco intentó suicidarse un par de veces, pero hasta eso le salió mal, solo le quedó una opción, pactar con el demonio, cuenta el relato que el religioso pidió al maligno que le ayudase a salir del monasterio y que, pues, y que pudiera gozar sexualmente a todas las mujeres o sea este tipo, perdón porque te vaya interrumpiendo durante la historia, pero es que yo hago preguntas como cuando vemos las películas, uh -huh. o sea que este eh, monaguillo este, ¿Qué era? Religioso. Eh, sí, religioso, sí. este monje. Pero sí, sí, pero era así. un monje. Sí. De pronto le ganó la lujuria uh -huh. y quería estar con mujeres. Sí. Y entonces, como estaba dentro de un monasterio, dijo: Le voy a pedir al diablo que me ayude a salir para copular como, como conejo sí. con <ríe> mujeres extrañas, exóticas, de cabello rubio. Sí. Eh, altas, eh, mejillas rosadas, piernas gruesas. Eh, bueno, ya, así sí. empezó a decir, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Entonces, eh, el demonio accedió a su petición y le dio unos polvos con los que podría escabullirse en el convento, cuando quisiera, y acceder de forma carnal a la mujer que, lo, que los tomara. Finalmente, el diablo dio instrucciones a Francisco para que Josefa le hiciera una muñeca de trapo para adorarlo. Pero conforme el tiempo pasó, la desesperación en la que vivió a causa del pacto demoníaco fue tanta que él mismo, él mismo se entregó a la Inquisición y confesó lo que hizo. La muñeca aún existe y se encuentra en el Archivo General de la Nación. Investigadores como alfa Khan han comentado que realmente la figura servía real, realmente de fetiche al religioso. Ok, mira, cuando levanten la mano, eh, silencio si yo eh, digo sí. Para que no te interrumpa así como de golpe. Bueno. Eh, quiere decir que entonces este diablo le da un, unos polvos. Sí. Para que los use con mujeres. Sí. Y una mujer que no, no, no entendí quién era, le iba a hacer un muñeco. Josefa, era la que con la que él estaba enamorado. Ella le hizo el muñeco para que él se consolara con eso. O sea, le hizo una muñeca. Le pues una muñeca una muñeca la muñeca system esta que, que anunciaba o sea la figura le servía a él como un fetiche era una muñeca Porque de ella de, estaba casada ah ya esta mujer estaba casada entonces le hizo una muñeca sí. para que él saciara sus más profundos sí. deseos que y era con la muñeca lo que quisiera ya el religioso y la muñeca entonces, era del tamaño natural no, ya la van a ver porque tengo foto de la muñeca. Ah. Dice, en el expediente inquisitorial se narra que la misma Josefa Sosa, o sea, la que él estaba enamorado, sí. testificó ante el santo oficio que esa figura la hizo para que su amante la pudiera recordar en sus días de encierro en el convento. Ahí está, ya dicho. No obstante, a quienes no entienden de razones históricas y perjuran que no eh, y perjuran que la muñeca está poseída gracias a un pato demoníaco que tiene más de dos siglos. Ya te mando... La fotografía de la muñeca. La fotografía. ¿Eso de dónde la sucedió? Muñeca. Dice que sucedió en el tri, en, eh, dice, la muñeca de trapo decomisada por el Tribunal del Santo Oficio al fraile de 18 años, Francisco Javier Palacios, corista del convento de Santo Domingo de Oaxaca, en 1782. Ya te mando la muñeca. Era corista. En 1782, en Oaxaca, este muchacho. Sí. Y entonces pacta con el diablo para poder poseer como loco a mujeres rubias, Exacto. altas, eh, mejillas rosadas. Ahí está la piernas muñeca para que la vean. Gruesas y cintura. Eh, ¿Cómo? A ver, ¿dónde está la, mu la muñeca? Vamos a ver. Ah, aquí está. La muñeca System me recuerdo mucho. ¿Conoces la muñeca System? Sí, creo que sí. Sí, ¿La, sí. la muñeca System? ¿La recuerdas? Creo que sí. Uh, aquí tenemos llamadas perdidas. Aquí tenemos Whatsapp. Y aquí tenemos la fotografía de la muñeca. Ahí estamos viéndola en vivo y en directo. Para la gente que está viendo la fotografía muñeca, que eh, es una muñeca aproximadamente de 20 centímetros, de trapo, sí. tiene un lado ya por el paso del tiempo, está descolorido, tiene una cinta marrón en la cintura, se le alcanza a ver que tiene cabellos también marrones, es uh -huh. decir, si sí estaba buscando una rubia alta, mejilla rosa, y bueno, y también uh -huh. tiene cejas, mira qué curioso tiene. ¿Por qué rubia? Estoy describiendo ¿Por qué no describiendo, describiendo porque era <risa> ¿Por qué? Porque era oaxaqueño y los oaxaqueños quieren lo diferente a ellos, entonces ah, por eso, una, si hubiera sido inmigra, sexy, alta, si hubiera oaxaca. sido un australiano hubiera dicho, él buscaba una eh, morenaza de fuego, cabello negro largo, con eh, caderas pronunciadas, pero no ah. como es oaxaqueño pues buscaba una ah, como... bueno. entonces mira, vemos aquí a la muñeca que también tiene el rostro eh, como cocido, no tiene los ojitos, la boca cocida. Yo yo me imaginé a mano, yo creo que la hizo a mano. Claro, yo me imaginé sí. otro tipo de muñeca. Pero mira qué raro, tiene las cejas unidas como si Fuera esta... Exacto. Esta pintora, ¿cómo se llama? Yo, yo creo que antiguamente las mujeres andaban así con sus unicejas. Ándale con un, unicejas, como que era la moda, ¿verdad? Frida sí, Kahlo. Sí. Se hace muy idéntica a Frida Kahlo, esta sí. muñeca, para la gente que nos está escuchando en el podcast. Oye, sí, no me he fijado. Sí. Eh, puede pensar en una muñeca de Frida Kahlo, y es exactamente así Ajá. esta muñeca. Este chico, entonces, declara que... ¿Le entregó su grandote al, al Satanás para esto? Sí, sí, sí. Él, él o sea, pues muy, muy, muy valiente porque imagínate en ese tiempo la Inquisición, entregarse a la Inquisición, decir que hizo un pacto con el diablo, pues no. fue muy O sea muy... que a los inquisitores les dijo, yo pacté con el diablo, sí, tengo una muñeca. tenía mis bajos instintos, entonces hice una muñeca para... para... Me hicieron una muñeca y... Y pero con esa Josefa me la hizo y, y pues pensaba en ella y pues imaginas un, o sea un esa, muñeca, esa muñeca si sí era para saciar sus instintos sí era para ¿Mira? saciar sus instintos sí no podía tomar otra cosa pues no sé ojalá que pues ojalá que ese chico haya saciado sus se instintos se haya saciado, <risa> haya podido saciar sus instintos Imagínate. porque si la adquisición lo mató y, y ya ay, no pude, no, pobrecito, yo estaba y es que además tenía 18 años, imagínate, 18 un hombre de 18 años, pues queriendo tener su novia o cosas así, ¿no? Por eso yo estaba diciendo que, eh, que el azul del vestido estaba descolorido, no está descolorido, está como, pues, y hasta no, tieso sí, está, está, mira tía, sí, se es va que, tieso. Es que, sí, dos siglos. Dos siglos de... No, hombre, pobre muñeca, o no sé, a lo mejor afortunada muñeca, no sé, en estos tiempos ya sí. puede ser, o afortunada. Pues sí, ¿no? Es para su uso personal, ¿qué dice? ¿Cuántas, cuántas mujeres en el chat a lo mejor quisieran ser la muñeca System? Y desde ejemplo? ahí empezó entonces la, la nueva historia de las muñecas sexuales. <risa> es que sí, ¿no? Es una historia, es una muñeca maldita, claro, porque sí. fue a raíz, fue hecha a raíz de un pacto con el diablo. Sí. Este era un fetiche, y tenía relación con lo oscuro, con lo maligno, que iba en contra de la religión, iba en contra de sí. pues todas las cosas que se les enseñan ahí a los religiosos. Sí. Y además eh, fue castigado por la santa inquisición y esta muñeca fue recogida, o sea, aparte, aparte de lo que el muchacho le hizo, fue recogida por el santo, el santo, la orden de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que te dije? De la Inquisición. Sí, de la Inquisición. Fue recogida por la Inquisición y la conservan hasta el día de hoy, dices. Sí, la conservan, sí. ¿En dónde eso está, está esta muñeca? Esa está. La muñeca recogida ¿Dónde del. Fue que te dije? Del convento. Eh, ¿Dónde fue que te dije? Ya se me en, Oaxaca, en Oaxaca sí, está en Oaxaca y es de 1972 la muñeca Es 1872 eso, eso ¿estará en algún lugar por ahí resguardada? a lo mejor en un... pues la deben tener resguardada porque eh, si dicen que está poseída pues obviamente no la van a sacar así como así para, para que la vean ni nada de eso mira qué interesante esta sí, historia no la conocía yo he... Eh, conocido muchas historias sobre este tema y nunca me había topado con la muñeca de este religioso que Dice, hizo pacto con el diablo. Dicen que la muñeca está bien tiesa. La muñeca está bien tiesa, sí, sí, está bien tiesa. Sí, sí. Esa pobre muñeca está llena de ADN del oaxaqueño. ¿Podrían? Podría ser. Podrían los extraterrestres repro, repoblar el mundo con esa muñeca. Si sí, cuando hay, venga el apocalipsis y todos mueran y solamente haya cenizas y cal sobre nuestros cuerpos destrozados, corrompidos <ríe> y completamente eh, podridos, pues a lo mejor los extraterrestres podrían recoger esta muñeca y repoblar la humanidad, claro, ¿no? Claro, y multiplicarnos ahí con esa muñeca. Y, y fíjate, sería un mundo bonito porque ya sería lleno de, de morenazos. Sería un mundo completo de morenazos, porque, pues, sí, porque, ¿no? el pues sí. o sea, de Oaxaca son, son más o menos de esas facciones. Sería un, un planeta de morenazos, okay. morenazos <risa> de fuego, morenazos de fuego. Me recordó mucho a una película que, este, que, que me gusta bastante, que es Inteligencia Artificial, en donde pues un niño, ah, sí, este niño serie. robot quiere convertirse en un niño verdadero y bueno, llegan los extraterrestres al final y hacen algo bien interesante que no se los voy a contar. No, porque si no después dices que sí. spoilean una película hace 400 años, entonces claro, no. claro, por si alguien no ha visto Inteligencia Artificial, de mis favoritas, de las mejores que he visto y hay una escena con extraterrestres. Sí. Bien, regresemos bueno, a los muñecos malditos. ¿Quieres contarte una historia o la sigo yo? No, fíjate, tengo... Puedes contar Va una de... Vale, está aquí, están platicando sobre la isla de las muñecas, yo creo que más adelante si alguien uh -huh. quiere llamarnos y platicar sobre la isla de las muñecas, que, nos, que haya tenido esta experiencia de ir a este sitio, pues que nos llame y nos cuente, o si no, pues yo platico las veces que he ido y qué me parece el lugar. Tengo varios temas, varios casos con eh, las muñecas. Pero uno de los que más me llamó la atención, de los que más escalofríos me dio fue en los inicios de YouTube allá por el año dos, 2009, en donde en YouTube se podía subir todo, todo lo que fuera video se podía subir a la plataforma YouTube, no había como medidas de seguridad, no había reglas ni leyes, etcétera, entonces cualquier persona podía subir videos. Yo recuerdo que ya en aquellos años que navegaba todos los días por YouTube buscando cosas que en realidad todavía no, no subían, no había contenido, eh, encontrabas de todo. Y una de esas veces, uy, uh. tenemos una llamada telefónica antes de que termine mi historia. Vamos a contestar. Por cierto, arreglamos el cosito Estoy para el cosito, que todos hola. sepan que ya pueden llamar por eh, Whatsapp uh -huh. uy uy, me quedé El Internet. que a ver si se destraba no, es la computadora uh -huh. oh, oh. bueno, para la gente que nos está escuchando en Spotify y que esto sigue grabándose, ya tenemos la llamada nos bueno, congelamos bueno. por un minuto hola, buenas noches, muy ¿quién no? habla? Muy buenas noches, hola ¿osler? saludos ¿qué tal? ¿qué sí. tal? ¿Le ¿Puedes bajar a la transmisión para que... Sí. Este, me llamo Alan. ¿Qué onda Alan? Un saludo. Un saludo desde Teotihuacán. Ah, desde Teotihuacán. Bájale un poquito a la transmisión para que nos escuchemos aquí por teléfono. Ok, sí, ahí está. Este, pues solamente quería comentarles que me gustan mucho sus transmisiones. Y la verdad, te admiro desde hace años. La verdad... Eres una gran persona y ahora sea, sí que ando pasando por una situación muy canija, pero pues ahora sea, sí que aquí estamos echándole ganas. Ok, y con las transmisiones te distraes, te hace sentir oh, un poco mejor sí, o te hace pasar el rato? Porque ahora sea, sí que tuve problemas, este pues las transmisiones más, me, me hace sentir mucho mejor ver este. ¿Cómo estás? Y todo eso. Ok, y, mi hermano. A veces me, me, me siento como que se queda de onda porque luego tú no sacas transmisiones y todo eso, pero pues lo entiendo igual. Sí. Y pues ahora sí que igual es una gran persona, brother. Una, una, una pregunta, Alan. Eh, uh -huh. Esta situación que tienes... Switch, ¿Esta situación que tienes se puede solucionar? No, creo. Ya pues veces igual estoy como para el suicidio O sea, ya, ya estoy harto Igual de mi vida, ¿no? Porque Pues no sé, o sea ni, ni mi familia me entiende Simplemente Uno de mis primos me golpeó apenas ahora Y pues, ¿por qué? ¿Cuántos años tienes? Algunos, Yo? ya uh -huh. casi 30 de 30 casi. años Sí, ¿y cuál es el problema de tú? Es, eh, 15 años Te desde los 15 años ya Ya tenemos es tiempo Lindo. Mi hermano, pues mira, primero que nada te agradezco que hayas llamado, que, que hayas intentado comunicarte, eso es muy bueno. Eso da idea de que. Tus tipos, oye, me gusta de brazos, me gustan mucho tus videos, me gusta mucho lo que estás haciendo. Espero y siempre tengas mucho éxito y vas a tenerlo, vas a tenerlo mucho éxito. Perdóname, ahorita voy volando tomando y pues, así que un poquito deprimente, pero la verdad me, me gusta mucho que estés transmitiendo y me dan pues me das esa energía de saber que hay positivismo ¿no? o sea, en esta vida pues, lo hay, lo hay mi hermano vamos a hacer la, la, la transmisión vas a entretenerte y me gustaría que mañana que estés mejor, que ya no estés tomando pues me llames y platiquemos tantito, ¿qué te parece? Sí, sí, no te preocupes si no deprimente, pero un saludo desde Tatihuacán, yo soy de aquí, de, de acá, y espero que vengan tú y este Andrea. Gracias. Así bueno, es que, un gran saludote ahí, hay que vengan aquí, vengan a visitar. Mira, aquí te vamos a estar acompañando Porque con es la bien. transmisión, así que, aquí quédate sí, que con nosotros. De aquí de aquí no, nunca me pierdo sus transmisiones, siempre lo ando bien. Okay. O sea, que luego, luego este, este, este, que ya vas a transmitir, luego, luego me meto, corta y doy like, y acá me daría ganas igual de, de este de darte un suelo, así que pues, sí, o sea, este de este un varillo, pero pues ando pasando por otras situaciones. No, no te preocupes, mi hermano. Aunque es es que estés es aquí y, y estés de, de mejor ánimo, es suficiente. Entonces, eh, nos acompañaremos esta noche. Vamos a hablar de este tema y quiero que mañana nos llames, ok están hablando de muñecos malditos exacto, ¿tienes una historia? uy, han pasado cosas igual ahí a ver, cuéntame Porque mi mamá tenía, mi mamá tenía este, una muñeca que era este, ¿cómo se le dicen? de esos, este, de antes creo que eran ay, ¿cómo se le dicen? Como, no, sí, o sea, de, por, ah, de porcelana ok Las muñequitas siempre igual así veíamos que entre yo y mi hermana, luego así como que jugábamos pero vimos cómo se le movían los ojos, o sea, eran rápidos así como que en movimiento, así como que... Sí. Y luego que pues, sus brazos se le movían así, o sea, del lado, o sea... No, o sea, y estaba encerrado, bueno, no encerrada, pues estaba en una caja y pues sí, nos sacaba de onda, entonces, pues sí está. ¿Y qué hicieron con esas muñecas? ¿Les dijeron a su mamá que las esp los espantaba? Sí. Yo sí le dije mamá, pero pues, mamá me decía, en paz es casi mamá, mi huevo, mamá, pues ya no está, pero pues mi mamá me decía que no, que, que pues, las muñecas, ¿cómo se van a mover, no? Y decíamos, sí, mamá, le digo, mira, ahí está, y dije, ¿cómo se mueven las manos? Pero tenía la, cuando mamá, igual, yo regresaba rápido las muñecas, pues ya las manos ya las tenía como siempre, o sea, normal. Y decía, no, pues cómo estás diciendo cosas que no, pues y yo sí. pues no, no, o sea, ¿No las, no las rompieron, la no rompieron las muñecas, no, ahí siempre estaba, y tenemos un payasito igual, nunca supieron igual de los payasitos que estaban antes, igual eran los payasitos, que igual tenían sus ojos, así como que, aquí que medio, medio diabólicos, Ajá. este, y pues sí, o sea, luego, luego agarraba y este jugábamos yo entre mi hermana igual así, y, sí, y otras otra de mis hermanas. Y pues no manches el, el muñequito sí mo, movía su cabeza, o sea, como para vigilarnos. El, el porque payaso. luego pues, íbamos para allá y el muñequito movía su cabeza. Entonces, pues sí nos sacaba de onda. Y entonces en ese tiempo sí, sí, este nos sacamos de onda y entonces metieron este el payasito en otro cajón. Entonces, nos daba miedo los payasos, pues. ¿Ya no tienes ese payasito? No, porque se lo quedó mi tía y tenía otro payaso. En sí, fin, son como unos payasitos así, pero ya sí se habían medios diabólicos. Ya. <risa> y, y este, y pues ya, ya ahorita mi tía, ya los regaló. Ya, Pu puede ser que fíjate, a mucha gente le da miedo a los payasos y sí, sí. pues en ese tiempo sí, los a, o sea, hacían diabólicos, ¿no? Uh, yo igual tenía ese temor igual de los payasos, y es más, quise romper mi miedo por querer desmadrar un, a un payaso, pero, pero pues no o, sea, no, o sea, jamás voy a hacer eso, ¿No, no, ¿No desmadraste a ningún payaso? <risa> <risa> nah, casi le quiero dar en su madre. Ahí en la, la, la Alameda ahí <risa> de esos payasitos, cuando quieras te acompaño. <risa> no, jamás, y pues no, o sea, igual me da mi locura de darle un, en su madre a un payasito, pero no. Ok. Es más, pues ahora sí que igual, bueno, no es culpa de nadie, ¿no? O sea, simplemente fue mi... Es que una vez me espantó un pinche payasito porque estaba de niño y fuimos Ajá. a un este, circo Ajá. y el pendejo me contó. Entonces, pues, ay, perdón por la palabra, eh perdón. No, no, aquí, pero, en, pues, aquí en Colombia pendejo estaba... no es grosería. <risa> Nada nada cabrón. <ríe> bueno, el problema fue de eso, de que me espantó ese payaso y yo desde ahí ya tuve miedo y pues, ya sé. ¿Y cómo te espantó? Pues el güey, porque estaba distraído hoy, ¿sí? este, con mi papá, y este el güey lo luego agarré y me empezó a gritar ah, como loco. No. <ríe> y pues, pues me espanté y pues, casi casi sentí que me agarraba el alma y dije, nada, no manches ahora ese güey. No, pues cuando pero, quieras Nos reventamos uno de esos cabrones Ah, pues yo sí, dije no Después ya así de grande sí Uno, una, sí, sí, reventé a uno Pero eso fue después Ok así. Pero, pero no, no, no, no está chido igual pegarle a alguien La neta no <risa> bueno está bien La verdad no está bueno pegarle a alguien Porque pues está haciendo su trabajo, ¿no? Y creo que y creo que ese carnal estaba en su buen pedo, ¿no? Ok, ok. Pero, no. <risa> Muy bien. La verdad, la, la, la, mi buen Ox. Gracias. Si es no. así. De siempre te voy a admirar. Gracias. Gracias, mi hermano. Bye. Déjame por transmisiones. Saludos, Andrea. Te mm. mandamos un abrazo. Igualmente, que tengan una excelente noche y gracias. Saludos. Un abrazo, Son los mejores. Gracias. Gracias. Los gracias. Gracias. Pues ahí tenemos esta primera llamada telefónica ¿Qué era lo que estabas hablando eh, ya entra ya entran las llamadas bien ya podemos hacer este contacto sí. más rápido sin problemas acabamos de solucionar esto que nos sucedía con esta nueva aplicación en Streamyard y en whatsapp estaba diciendo que uno de los videos en aquel tiempo 2009 más o menos eh, que yo me encontré era uno sobre unas muñecas pero estas muñecas son como ninguna otra. Eran dos muñecas hechas de carne. Eran muñecas serio? hechas de carne. El video estaba grabado oh. en pésima calidad porque aquellos años pues todavía no había teléfonos que tuvieran alta definición. Entonces eh, el video era bastante, bastante malo. Y se podía ver cómo a la orilla de una carretera, esto fue en Veracruz, habían tirado, eh, ahí entre la tierra y el pasto, habían tirado dos muñecas hechas de carne. Así estaba también el título de, del video. Y se acercaban a, a observar cómo estaban estas muñecas. Y estaban oh. cocidas, era como oh. carne rellena. Y tenían la figura de, una, de, un, mon, de un muñeco, de una muñeca. Entonces el, el video es, era muy, muy cortito. A mí me dio bastante escalofrío oh, el saber sí. si esta, estas muñecas habían sido hechos, hechas con qué carne, ¿no? Sí. ¿Con qué tipo de carne? ¿Si humana o qué? Sí, o qué tal si era un niño pequeño eh, o lo habían hecho con carne de cerdo o por qué es que una persona se haya dado el tiempo para comprar carne sí. y coserla, rellenarla para que fuera un, un muñeco y después ir a tirarlo, dice que pues podría ser magia negra, sí yo creo que uh -huh. puede ser magia negra, estamos hablando de sí. Veracruz, un lugar donde pues es sabido que se hace mucho brujería en la región de Catemaco, entonces quizás sí, por lo que he hablado, por ejemplo, con el, el brujo mayor, hay algunos trabajos que se cobran bastante caros por el material y por, uh, por lo que se tiene que hacer con esos muñecos. Y entonces no es nada extraño que pueda haber eh, sido precisamente un acto de brujería con muñecas sí. hechas de carne. No sé de qué tipo de carne. Se veía rosa ese, ese video, sí. se veía rosa la carne, se veía como ya sabes como que sale el jugo esta sangre como cuando está muy fresca la carne que sale el jugo sí. o como sangre wow, así se veía eh, estas estas muñecas por ahí hice dos videos contando esta anécdota pero ya también tiene bastante tiempo en YouTube así que eh, pues a lo mejor a lo mejor vuelvo a hacer esta esta historia en video, pero mientras sí. tanto aquí ya se las conté. Lamentablemente en aquel tiempo pues no podía bajar videos, no pude guardar ese que iba a ser un muy buen video, pero también quizá les iba a molestar bastante la mala calidad, pero... Pero está interesante la historia. Pero está interesante, muñecas hechas de carne. Uy, Están asco. llamando, pero llamen al WhatsApp, por favor, no llamen al teléfono, llamen al WhatsApp para que podamos contestarle por, por la computadora, por esta aplicación. Muy bien, dices que nos querías contar una historia. Bueno, tengo otra historia que se las voy a leer. Se llama Jolit, la muñeca. Jolit. Sí, Yolit. La historia de esta muñeca ha sido parte de la vida de una familia de cuatro generaciones. Se dice que cada miembro femenino de la familia debía tener dos hijos, lo que se conoce como la parejita, un hombre y una mujer. Tenemos una llamada. ¿Contesto? Es... Ya, ya no contesté. Bueno, ¿Vas a seguir? El varón moriría a los tres días de haber nacido y su alma quedaría encapsulada en la muñeca que pasaba a ser la nueva compañía de la niña que acaba de perder a su hermano. Esta leyenda asegura que la muñeca hace ruidos en la casa como el llanto o la risa de un niño. Tengo la foto de la muñeca Yolit. La muñeca Yolit. Tenemos sí. llamada... Eh, Escuchamos la llamada y después vemos la fotografía. Sí, ok. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. ¿Quién habla? Hola, Roque. ¿Qué onda, Roque? ¿Qué buenas noches. Bienvenidos. Saludos hasta Puebla, ¿no? No, qué pasó? Que pasó como Puebla. <risa> ¿A, ¿A dónde? ¿A del, Estado de ah, del Estado de México. Ok, pues saludos hasta el Estado de México, Roque. Bienvenido. ¿Tienes una historia con muñecos? ¿Poseídos muñecas aterradoras? Bueno, yo no, la historia es de mi papá. A ver, cuéntanos. Mira, pasa que mi papá este un tiempo trabajó de trailero. Pero acércate un poquito ¿Tú te al te micrófono sabes? para que te escuchemos mejor. Este, pasa que mi papá este trabajó un tiempo de trailero, si me escuchas ahí. Eh, tienes los tienes los auriculares. A ver, déjalo, chica. Anda, ya nos están espantando aquí. Ah, ¿ya ves? Ya se escucha mejor. se escucha mejor? Sí, así. Ah, bueno. Este pasa que mi papá un tiempo trabajó de trailero. Sí. Y pues tú sabes que los traileros tienen fama de ser mujeriegos, así, ¿no? Uh -huh. Entonces él me platicaba que. Pues, porque pues bueno, a mí sí me platicaba así sus cosas y así. Y me platicaba que pasaba mucho a una cachimba, conoció a una, pues, una señora entonces eh, pues, prácticamente del tiempo que se trataron la señora pues sí se quería así como que juntar Se tener algo formal Ok. pero él como no accedió entonces este de las últimas veces que pasó a, ahora sí que a, a verla que donde se vieron le le comenta que bueno me comenta que le regaló una muñequita de porcelana okay. y entonces la, la aceptó no pues ahora sí que él, él, ahora sí que en su forma de pensar ya no la voy a ver pues ya ya no ahora sí que como recuerdo Sí. sí, se le aceptó. Y resulta que a raíz de que le recibió esta muñequita de porcelana, este, me comenta que cada que se bajaba de su unidad, y cuando regresaba, veía una señora, la silueta de una mujer en, dentro de la cabina. Oh, ok. Y este, pues, eso le pasó así en varias ocasiones, incluso sus compañeros cuando encerraban sus unidades... Me comentaban que veían una, una mujer. Arriba del trailer. Entonces, ajá, entonces ahora sí que pues se puso a, a meditarlo y a raíz de que le dieron la muñequita empezó a suceder este tipo de situaciones. Sí. Entonces, este, pues le metieron tanto las dudas a sus compañeros de que hasta los compañeros habían visto la silueta de la mujer pues que se fue a informar con una señora de que se hacía brujería y todo ese tipo de cosas y le dijo que la muñequita estaba trabajada para que como la mujer ya no pudo, o sea, no, no pudo, ¿cómo te diré? No pudo formalizar nada con él. Entonces, este, pues como que si no eres para mí, no eres para nadie. Porque sí duró un tiempo con la muñequita, la traía en su, en su tráiler, y sí duró como dos meses con la muñequita ahí. Ajá. Y se enfermaba cada rato, cosas así. O sea que esa muñequita Entonces, era como brujería. Ajá. Entonces, cuando se Ahora sí que fue a seguir con la señora esta que Le dijo, no, pues es que me regalaron esta muñequita y todo. Resulta que la muñeca supuestamente estaba trabajada, entonces, este, pero como ese tipo de cosas no las puedes tirar ni deshacerte de ellas, así como que a la ligera. Sí. La señora esta se le dijo, sabes qué? trae la y yo me deshago de, del trabajo que te hicieron. Okay. Pero resulta que, según resultó que fue la, la mujer esta que conocía, la de como la no que con ella, pues ahora sí que le aplicó la de señores, pues, no para mí no vas a ser feliz con nadie. Ok, la mujer de la cachimba. Ajá. ¿Y qué hicieron con la muñequita? ¿La rompieron? ¿La quemaron? ¿La exorcizaron? No, sí. Yo, me, me dijo que la llevó con la señora esta y ya no supo de la muñequita. Porque según ella le, pues, le dijo que, según esto, la idea era de que la muñequita terminara en, ahora sí que en casa. Sí, o Pero sea. Pero como mi papá, pues no, no, nunca, o sea, nunca llegó, esa, esa muñeca nunca llegó a, a la casa. La dejó en su tráiler. O sea, que eh, si esa muñeca la ponían ahí en tu casa, pues a lo mejor cosas malas les hubieran pasado a ustedes. Pues a lo que le comentó la señora esta, sí. Ok, y después de que la llevaron con la señora, de, ¿dejó de pasar de que esa mujer se aparecía en el tráiler? Sí, le dejaron de pasar esas situaciones. Incluso te digo que él duró con la muñequita, fue te gusta dos meses la traía ahí en su tráiler y de esos dos meses se enfermaba, le daba gripe... Le iba muy mal, el dinero no le alcanzaba. Entonces, sí. a raíz de que se deshizo de esa muñequita, ya mejoró la situación. Uy, voy a tirar un chingo de muñecos aquí que tengo, porque me pasa igual. Sí. Depende de quién te les haya regalado. Este, sí, ya, ya no me acuerdo, pero sí, creo que las he comprado yo, entonces yo mismo me hice el daño. Muy bien, mi hermano. Bueno. Me, entonces, eso ocurrió en los años ochentas. No, eso tendrá, que te gusta, como seis años. Ah, apenas. Uh -huh. No, pues entonces esa mujer todavía ahí anda en las cachimbas y puede hacer daño. No, su papá ya no trabaja ahí. Ya no. No, duró trabajando ahí como dos años en eso de los trailers. Ya. ¿Tú no te has pasado ahí a las cachimbas en la noche? No. Ok. Bueno, no. tengan cuidado por porque se pueden encontrar una mujer que les haga brujería y es que también las muñecas son ocupadas precisamente para eso no para la brujería muy bien sí, Roque pues qué bueno que nos contaste esta historia que nos llamaste por fin por teléfono te sí, sabías una historia ya no la platicaste te agradecemos. te agradecemos te sí, si quiero mandar por ahí saludos a la Paula Reina Moroya, porque luego se enoja Ok, ¿a quién más <risa> A, pa, a Vini, a Polilla, a Elena y. Pues, creo que nada más. Si a los demás, pues allá los saludo en el grupo. A Elena. A Polilla. Bueno, saludos en general a todos, menos a Cagallo. Ok. ¿Por qué, Elena, le dijiste Colilla? No, Polilla. Ah. Polilla, ah. Polilla es este, Vini. Ah, ok, ok, ok. ok. George, Niño Polilla. Ah, ya, ok, ok. Saludos entonces, Roque, que siempre nos ves, ¿verdad? Siempre estás en los sí, Roque, programas. Sí. Órale, pues. Sí, de hecho ya estás la tercera vez que llamo. <risa> Muy bien, Roque, pues espero que sigas llamándonos. Te mandamos un abrazote hasta Puebla. Que no, que del Estado de México. <risa> bueno, está pegado ahí, está cerca de, estás rumbo a la carretera Puebla, ¿sí no? El de Puebla es conocimiento profundo. <risa> ok, ok, ok. Entonces, un saludo hasta, hasta el Estado de México. Bye, Saludos. Okay. Bye, bye. Le mandamos un saludo y un abrazo a toda la gente de Puebla. Por ahí ya sí. que nos llamó Roque, pues aprovecho para saludar a la gente de Puebla, sus, sus parientes. Bueno, no parientes, son sus. ¿Cuándo es como cuando uno es del mismo lado? Sus paisanos, paisanos. ¿verdad? ¿Sí? Sus paisanos. Uh -huh. Muy bien. Eh, tú nos estabas platicando una historia, nos mostraste la foto de una muñeca, ¿sí? Eh, la muñeca Jolie. La muñeca Jolie, vamos a compartir pantalla. ¿Les cuento otra vez la historia sí. o sigo con Sí, por otra. favor, no. Sí, sí, cuéntanosla nuevamente. Sí, que La historia. La historia de la muñeca Jolie. La historia de esta muñeca ha sido parte de la vida de una familia de cuatro generaciones. Se dice que cada miembro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 O, la risa o sea, que en le... la noche, imagínate o sea, la muñeca escuchar pasa eso. De generación a generación. Vamos a ver. Ah, esta es la fotografía de la, de la muñeca. Sí. Fíjate que yo tengo una muy, muy parecida. Yo creo que sí la he visto. Sí, ¿verdad? Uh -huh, es, es muy uh -huh. similar a esta muñeca, sí. pero es una muñeca ya antigua. Estamos viendo la imagen ya la en la pantalla. La muñeca Yolit. Sí. ¿Y esta muñeca por qué tendrá esa energía o por qué tendrá...? Quién sabe, pero dicen que los, los hijos, o sea, los hijos varones de, de, de esa familia mueren y entonces pasa el espíritu de, de ese niño a la muñeca y la y acompaña a las niñas de la familia. ¡Oh! ¿Y esto dónde, dónde sucedió, sabes? No, esa okay. historia sí no. Pero puede ser que en Estados Unidos... Sí, o en Inglaterra sí. es, es la historia por ahí más o menos se ve eh, la muñeca tiene aspecto de ese tipo sí. de región y en aquella época sí. eh, ahorita me acordaste de una de un caso también de fíjate estos son muñecos pero los muñecos que se hacen para los niños dioses ¿no? Sí. A, alguien me mandó fotografías aquí me dicen que revise las fotografías Ahora te cuento la historia de los De este muñeco, niño Dios Terminación, a ver Era esta persona, gracias a Paola Gracias a Paola gracias, gracias Paola Por ese, uy, aquí estamos Viendo ya en pantalla Películas de muñecos Vamos a, no, no sé qué sea, Paola Gracias por ese super chat, gracias gente Por apoyarnos con los super chats Es importantísimo, ustedes lo saben Gracias de verdad a toda la gente Que nos apoya con esto eh, aquí tenemos, dice, mira Oxlack, es la muñeca de la película Triángulo Diabólico de las Bermudas a mí de niño me dio mucho miedo cuando la vi en el cine no, pues esto debe haber sido como los sesentas, como ¿no? como los setentas y, y luego la vio en el cine, ¿no? Sí tiene como, como como nunca había visto esta muñeca, ni esta no. película la conocía Triángulo Diabólico de las Bermudas ni yo la he visto verla inolvidables recuerdos ¿Ve? la muñeca tiene aspecto como, la muñeca? como humana pero como una adulta no y seria la muñeca. estamos viendo imágenes para la gente que nos está escuchando en spotify estamos viendo imágenes de una que salió en una película mira este este no es el que salió con carelli eh, ¿Este? Ah, sí Sí, ¿no? El que está todo enfermo, Andrés García Andrés García, ¿verdad? Sí Aquí con Andrés García ya hacía películas con muñecas <risa> Ya estaba acostumbrado mucho a las muñecas Sí <risa> Y acá tenemos a la niña abrazando a la muñeca maldita Pero qué raro, yo no, no había visto esta película, ¿es mexicana? Y dice triángulo diabólico de las Bermudas, y luego la vio en el cine, qué espectacular tener a alguien aquí del pasado. Sí, no. que la haya visto en el cine, wow. Al, alguien aquí que nos está comentando desde el pasado, wow. Dice aquí Alejandro Castro, güey, ¿qué sabes de la Blancanieves con dientes de hueso? La que tiene nuestro cuate, el Hunter. No sé quién sea el Hunter, pero suena como a ratero, entonces no vamos a hablar de eso, porque no sé qué Qué muñeca se haya robado, ¿no? Eh, dice: tiene la cabeza quemada, Vanessa Ledesma. Diosa me faltó mandárselos a Facebook. Saludos, estamos aquí en Relatos Oscuros. No conocía esta muñeca del Triángulo de las Bermudas, ¿sabes? Me pareció mucho a la imagen de la película de Vacaciones de Terror sí. con Pedrito Fernández. Sí, sí, sí. Se como veía muy tenían, similar, ¿no? Uh -huh, como que tenían esa costumbre en esa época de hacer así como películas de terror con muñecos. Con muñecos. Entonces, pues si sí, nunca había visto esa película, toca verla. Dice Álvaro Recoba, mi mamá tuvo una así muy hermosa y la cuidaba como si fuera una niña, de verdad. Bueno, pues se cayó, se rompió y mi mamá estuvo deprimida por mucho ah. tiempo, dice Álvaro Recoba. Pues esta historia, ah, aprovechando el comentario de Álvaro Recoba, es similar a la historia que tengo de este muñeco que es un niño Jesús, un niño Dios. Ves pues que hacen estas esculturas para los 24 de diciembre y, y para mm. el nacimiento. Pues bien. Una familia compró un niño Dios Y a este niño Dios, como Álvaro acá nos estaba comentando Pues se le dio mucho cariño Lo empezaron a cuidar, a papachar A eh, pues a, a hacerle ver que era como un niño de verdad, ¿no? Sí así Tenía el trato como si fuera un niño de verdad Y también este niño Dios se cayó Y entonces se rompió y lo mandaron restaurar, y bueno, cuando se lo regresaron, ya el niño Dios estaba, estaba más grandecito. Eh, la historia es la del de el muñeco que crecía. ¿Por qué crecía? Porque no fue la única vez que se cayó, sino que se caía constantemente, y de tantas veces que lo arreglaban, ya iba creciendo el muñeco. Sí. Pero este también, eh, en la noche, el, el hijo menor, lo escuchaban jugar lo escuchaban hacer ruidos en la madrugada, y pues se levantaban a, a ver qué estaba haciendo, y estaba en la sala con el, el muñeco, el niño Dios, uh -huh. o a veces también el muñeco, este niño Dios, amanecía en la cama del niño, uh -huh. entonces eh, ya se dieron cuenta que quizá esto ya estaba sobrepasando los límites de lo normal, Sí. Y que el darle tanto cariño a una figura estaban dándole de alguna forma como vida, y era un niño Dios. Ay, hola, hola. Niño Dios. Estaba, buenas noches. ¿Quién habla? Más grandes. Hola, hola, saludos. ¿Quién habla? Hola, mi nombre es Augusto. Te llamo desde Perú. Augusto, desde Perú, un abrazote. ¿Desde qué parte de Perú? Eh. Yo desde Chiclayo, pero he estado viviendo en Lima, en la capital de Perú, okay. durante mucho tiempo. y pero, pero pero qué emoción, me siento muy muy contento de que mi llamada haya ingresado, porque la verdad es que ha sido un poquito difícil esos días que le estaba llamando desde el jueves, creo que fue. Okay. Y de verdad es que tienes una audiencia, digamos, que muy participativa en el programa. ¿no? Y además, te sigo desde el 2010, creo, si es que no me equivoco, más o menos. Desde que hacías pues los análisis de estos videos Donde aparecían unos presuntos duendecitos No sé si recuerdas que hace un tiempo atrás Que son muy famosos estos videos donde eh, no se veía muy bien eh, Y habían personas jugando así como fútbol Y se pasaba un pequeño duendecito así en el video Ajá, sí, sí, recuerdo Y tú los desmentías, esos videos, bueno Aproximadamente desde ese año, creo que fue 2010 más o menos, desde ahí te, te sigo constantemente, escucho tus programas, incluso cuando traías te invitado a Tacho, creo que Tacho te apoyaba ahí también en un programa. Y, sí, ya tiene y bastante tiempo. <risa> <risa> okay, okay. Y te siempre. Ok, la, esa, esa parte cada vez que lo augureabas era, era épico. ¿eh? Okay, ok, Bueno, eh, para no, no esto... Para no alargar no, Sí, no voy a largar la conversación o sea, para que les, para sacarle más provecho a tu programa, porque también quiero escuchar a, los otros, a las otras personas que se comunican. Sí. Eh, quería contarte una pequeña experiencia que tuve cuando yo tenía siete años, más o menos. Platícanos. Eh, mira, eh, yo estudiaba en un colegio primario a pocas cuadras de, de aquel lugar donde vivía en esa época que mis papás alquilaban, alquilaban así un lugar donde viví Y bueno, eh, recuerdo que en ese lugar no me dejaban ingresar... Eh, eh, al corral, ¿no? Porque al corral, que es un, como una especie de patio donde se cuelga la ropa y todo eso, era una casa de un piso. Okay. Pero no me dejaban ingresar porque el dueño de la casa había pedido que por favor me ingresaran ahí porque tenía unos ceramios que también se les conoce como huacos de las culturas pre-Incas o anteriores a las incas. O sea, eran unas figuras esos precolombinas. Esos vestigios arqueológicos. Ajá. Claro, entonces... Tenía esos en su casa el señor, pero bueno, yo recuerdo que un día saliendo del colegio, eran como las seis de la tarde, yo estudiaba en la tarde y salía esa hora, siete años, creo que tenía ocho años, no, no sé, en trece edad más o menos aproximadamente, sí. y recuerdo que había un señor, había llegado un señor a vender unos juguetes, había tendido una especie de, de un mantel así en el suelo y había colocado un montón de juguetes, ese señor nunca lo había visto y llegó y los niños estaban amontonados comprando cositas, juguetes, así. En esa época, pues, era muy barato, ¿no? Eso, adquirir unos juguetitos, así. Era, digamos que era el alcance para los niños desde que estudiaban en ese colegio, ¿no? Era un colegio nacional. sí Y yo recuerdo que con 20 céntimos compré una, una, un juguetito de forma de lagartija. Era como una lagartija, ¿no? Sí. Así, pequeñito. Y lo compré Ven, eh, a eh, mi casa y recuerdo que me descambié todo, me alisté mi ropa de casa, sé que mi uniforme y a la silla, y me acuerdo que tiré todos mis juguetes en la cama. Todos no eran juguetes, no tenía muchos juguetes, tenía pocos, pero eh, yo recuerdo que quería jugar con esa lagartija que había comprado, ¿no? Sí. Y mira, lo que pasó, lo que pasó hasta ahora, no le no encuentro una explicación. No sé si será algo paranormal. No sé si será un fallo que, que, que sucedió en ese momento de, de, de mi percepción. No lo sé, no quiero ser también, este, digamos, eh, llevarlo todo a, a lo paranormal, ¿no? Pero sucedió esto, mira. Yo había, tenido, yo había dejado los juguetes ahí, estaba jugando, en la cama estaba sentado. Eran sí. ya más o menos siete y media, siete y diez, por ahí más o menos. Yo había salido a las seis, seis y cuarto, más o menos, del colegio. Y, y bueno, ya había cenado, estaba sentado en la cama. Y recuerdo claramente, claramente, nunca se me va a olvidar esto, recuerdo claramente que la lagartija corrió, uh -huh. corrió de un extremo a otro, sí. de la cama. O sea, yo estaba jugando en una esquina, sentado en una esquina cerca de las almohadas, había colocado las almohadas en el respaldar de la cama y me había sentado ahí, estaba jugando con los juguetes, sí. y yo tenía los juguetes ahí, y claramente... La lagartija que había comprado, esa lagartija de plástico, incluso... El color no lo recuerdo, sí. pero sé que era una lagartija de plástico. Y, y recuerdo claramente que yo lo dejé ahí, estaba con los orgullos, y corrió. ¿Sí? Lo vi vi mover, mover sus patas sí. y correr de un extremo, de una cama de dos plazas, de un extremo de la cama, hacia el otro extremo. Corrió como si fuera una, una lagartija de verdad. Sí. Corrió a tal punto que yo, en ese momento, lo único que hice fue, me quedé mirando, y la lagartija corrió, corrió hasta el extremo, claramente vi cuando se aventó al suelo, sí. y ese rato yo me quedé así frío, era un niño, o sea, fue algo que me impactó, sí. no esperaba que sucediera algo así, y mmm, bajé de la cama, le dije a mi papá, recuerdo, o mi mamá lo no recuerdo bien, y recuerdo que cuando yo regresé a buscar el juguete, no lo encontré, nunca más lo volví a encontrar esa lagartija, nunca más lo volví a encontrar, a pesar de que les comenté y todo, y yo me imagino que eh, seguramente habrá habido oportunidad que a la hora que ellos han asciado a la casa lo hayan encontrado arriéndolo debajo de la cama, si es que se había caído, pero nunca más volví a ver esa lagartija, o sea, con esa duda me he quedado siempre, ¿no? o sea, nunca, nunca más encontré una explicación, sinceramente no sé qué es lo que pasó, no sé qué es lo que fue eso, quizá de repente tú has escuchado un caso similar, quizás sabes sobre eso, no sé. Cobró vida, cobró vida y se fue. Yo no sé si cobró vida, solamente lo vi que corrió de un extremo de la cama al otro extremo de la cama, y es imposible porque, o sea, yo... No, no la venté, o sea, no hice nada. Yo recuerdo que tenía los juguetes y estaba sentado y del grupo de juguetes salió corriendo, a, como si estuviera, claro, prácticamente como si estuviera vivo, ¿no? Salió corriendo de un extremo a otro y saltó. Y nunca más volví a encontrar ese, esa lagartija plástico que me había comprado. Era una lagartija que, pues, sería unos 7 centímetros, 6 centímetros, quizás giga, aproximadamente ese, esa, ese tamaño, esa longitud tenía ese, ese juguete. Oye, tú era, estás... Unos 7 centímetros, 8 centímetros, más o menos así. ¿Estás seguro de que era una lagartija de plástico? No pudo haber sido una... Era, era de plástico, era de, era de plástico. O sea, yo te juro que era de plástico. Yo lo compré, había... Todo estaba lleno de juguetes. O sea, todo lo que el señor estaba vendiendo eran juguetes. No era... Yo no creo que mm -hmm. tampoco haya sido algo... Una, una lagartija de, de verdad, ¿no? Porque en todo caso... Yo creo que si hubiese estado muerta, de repente hubiese empezado un proceso de descomposición, o, o de repente su cuerpo estaría, se, sen, se sentiría de repente suave. suave. No, no no no recuerdo la textura, pero sí recuerdo que era de plástico, era todo un solo color. El color no te puedo decir porque han pasado tantos años que ya no recuerdo el color, pero recuerdo lo que sucedió. O sea, recuerdo que esa lagartija corrió de un extremo a otro extremo. Y, y esto y yo estoy seguro de que de que no era un no era pues este una latija de verdad que de repente se había digamos esto quedado de repente entró en un proceso de repente en el que se había quedado estático o no sé, ¿no? ¿y le platicaste a tu mamá lo que pasó? ¿cómo dices? ¿le platicaste a tu mamá lo que pasó? eh yo recuerdo que les conté ese momento, pero cuando les he preguntado, porque ese caso me he olvidado hasta que en un programa de Anthony Choi, vi que le habías hecho una entrevista, ¿Sí? eh, pasaron un programa similar. Yo recordé eso que había sucedido, o sea, prácticamente desde hace 20 años que había sucedido eso, lo mm -hmm. recordé. Y cuando yo le consulté, les pregunté a ellos, porque me acuerdo que les dije, les conté, ellos me dicen que no, no, o sea no lo recuerdan, me imagino porque de repente habrán pensado de que yo estaba jugando o de repente han pensado de que me he confundido pero pero no sé al caso al fin y al cabo no sé si eso será por considerar este un, un objeto maldito o no, no lo sé, okay, okay. bueno pues está bastante rara tu historia no bueno. había escuchado algo así creo que es más común las muñecas malditas uh -huh. las muñecas que se mueven pero una lagartija de plástico sí. que cobrara vida está muy interesante, sí. puede entrar ahora al bestiario, ¿no? el sí. bestiario de relatos oscuros la lagartija de plástico uh -huh. no, bueno no, no sé si, si a tal punto pero o sea me, me, me sorprendió mucho mucho lo que pasó o sea pues que un juguete haya cobrado vida de esa forma o sea, movido de esa forma no lo sé, no sé si tuvo que ver algo la casa donde estábamos no sé si de repente eh, la persona que los vendió de repente esto bueno, nunca más lo volví a ver ¿no? era un señor, como te comenté, que llegó un, una tarde, tendió ahí su, su manto en la calle, en la vereda y empezó a vender cuentas y los demás niños se amontonaron ¿no? yo también amontoné, compré la artija llegué en la noche, en la tarde bueno, ¿no? me puse a jugar y, y pasó eso que te comenté me llamó mucho, mucho la atención ese tema, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirte compartírtelo, y ya que sigo tu, tu programa, lo estoy viendo Gracias. todas las veces que transmites Gracias. el programa, y, y bueno, quería compartirte compartírtelo, espero que, que les haya servido, ¿no? Y claro. de repente si alguno de las personas que está escuchando ha tenido un caso similar, de repente pueden compartirlo también, ¿no? Sí, ahorita le preguntamos a la gente si se les despertó alguna vez la lagartija, para que podamos comparar. Ojalá, ojalá hayan tenido alguna experiencia. Sí. No sé, que se les haya cobrado vida al gusano, que se les moviera la serpiente, ¿algo? Podría, podría ser relacionado. Por cierto, por cierto, antes de, de concluir ya y dar pase para que continúes, uh -huh. eh, el día jueves, que eh, hiciste el programa, preguntaron algo sobre lo, los muertos, en qué momento se les hace una necropsia, ¿En qué momento no se les hace, se les practica una necropsia? Eh, voy a ser muy puntual, si me das unos segunditos nada más para explicar eso. ¿Se puede? A ver, rápidamente, ¿qué vas a explicar? Mira, sí, sí, sí, en unos segundos nada más. Yo, yo llevé una clase de eh, medicina forense en la que, bueno, el profesor explicó que la necropsia únicamente se le practica a las personas en las que no hay con seguridad una certeza de qué falleció la persona, ¿no? Por ejemplo, alguien se va a descansar, al día siguiente ya no despierta, entonces en ese caso lo reportan al médico, llega la ambulancia, se lo lleva y el médico forense pues tiene que saber esto, eh, de qué falleció la persona y se le practica la necropsia ¿no? Pero ya si la persona, la persona ya se sabía de que estaba enferma, de repente estaba internada, tenía, padecía de alguna enfermedad y fallece, ya no se le practica la necropsia simplemente... Se, se, bueno, se hace el registro de su, de, su, de su fallecimiento y ya se procede a hacer su velorio, ¿no? Pero en el caso de, de que la persona simplemente falleció de un momento a otro, bueno, ya lo, murió por causas externas, ¿no? por un agente externo, bueno, en esos casos sí se practica la necropsia y bueno, tenía razón Andrea cuando comentaba de que extraen los órganos, lo echan en una bolsa y bueno, todo va adentro así como, como se amarraran una bolsa de carne, nada más, sí. te colocan adentro y te cosen como sea, te sí. lavan y ya te dejan ahí para que la familia, el familiar te, te vista, pues ¿no? Uy, uy, qué cosa tan escalofriante saber eso. Pero bueno, gracias mm -hmm. por ese detalle de sí. la transmisión. Muchas gracias, para... Oscar. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Un abrazo, Saludos hasta Perú. Saludos, saludos. Ahí tenemos esta llamada desde Perú sobre la, la lagartija la que cobró vida. No me esperaba en esa transmisión que alguien hablara no. sobre una lagartija no. que cobró vida. Eh, bueno, interesante historia. Interesante historia. Gracias sí, por, esa, por esa historia. Le creo, le creo porque, pues, contó detalle a detalle, ¿no? Sí. Sí. Sí. Bueno. Pero ¿por qué de, de niño? Siempre es de niño suceden sí. estas cosas, de sí. grandes como que no. Sí, sí. Yo todavía tengo muchos juguetes y... Bueno, ayer... Un, Pero sí suceden cosas. Ayer un diablo, lo paré y después mm. ya no se podía, se podía parar, fue raro. Ya, lo, ya, ¿no? ya luego les explicaremos. Sí. sí Muy bien, a ver, cuéntanos, ¿qué bueno. tienes? ¿qué les caso tengo tienes? otra historia muy buena, se llama eh, La Peruana. Dice, esta muñeca... Reza de forma automática, pero la familia dueña de la muñeca asegura que el juguete se mueve, aparece en diferentes lugares de la casa, eh, hace ruidos en la madrugada y hasta tiene una energía que logra afectar a los integrantes de este hogar. Un avidente de ese país aseguró que la muñeca busca apoderarse del cuerpo de alguna de las personas que tiene en la casa. Tengo el video, entonces ya te lo mando. Un video ah, el sí. descargado. Te lo voy a pasar. Listo. Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Ay, uh, no descargado. Pero bueno, vamos mm. a verlo. En YouTube. Entonces vamos a hacer todo esto. Vamos a hacer todo esto. ¿Sí? ¿Te llevó, o no te llegó? Sí, sí. Ah, bueno. La peruana dices, ¿no? Uh -huh. Porque aquí tenemos el video. Video. vamos a ver. aquí vamos a compartir pantalla ok, vamos a ver aquí, aquí, aquí, aquí listo, vamos a quitar esto de pantalla y vamos a compartir pantalla y compartir pantalla y aquí y aquí y aquí y, aquí. y ya estamos, vamos a ver este noticiero que hablan sobre la muñeca en Perú que causa terror, esto fue hace cinco años, vamos a verlo la muñeca en Perú que aseguran cobra vida y hasta tiene aterrorizada a toda una familia la llaman la muñeca diabólica, por eso una vidente hizo un ritual de protección contra sus presuntos maleficios tiene más. Esta muñeca de rostro angelical es la peor pesadilla de la familia Núñez. Aseguran que de madrugada cobra vida y activa sola el dispositivo que la hace rezar el Padre Nuestro. Este es su lugar en la sala, pero Ivón Núñez dice que la llamada muñeca diabólica cambia de sitio sin que nadie la mueva. La encontramos acá en el sillón, la encontramos así, echada... Sentada en la mesa y sentada. No, más. Lo peor, man, sentada no los en los la mesa. los fenómenos paranormales que ocurren no. en la casa, como luces que se prenden y apagan solas, como se registró en esta grabación. Se apaga y se prende. Eso, no hay otra. Una sobrina le regaló la muñeca a Ivonne hace siete años antes de viajar al extranjero. Hoy, los hijos de esta mujer no pueden dormir tranquilos. Se escuchaban que se caían las cosas, se escuchaba que caminaban aquí. Igual yo mismo golpeaba mi ropero. Quiero moverme, pero no puedo. Y de repente siento una presión en el pecho. Desesperados, los Núñez convocaron a la vidente y medium Soraya de Los Ángeles, quien recorrió la casa haciendo un ritual de protección con agua bendita. Libera a este humilde hogar de toda fuerza siniestra, de todo espíritu maligno. La familia Núñez estaba tan aterrada con la muñeca que terminó entregándosela a la vidente, quien ahora la conserva en un lugar privado de su casa, fuera del alcance de la gente, para evitar que pueda causar problemas. Casi a diario invoca al arcángel Miguel pidiendo ayuda para neutralizar los supuestos poderes de la muñeca diabólica. ¡Sigue, ¡Ay, oh, qué miedo! ¡Ay, ¡Ah! sí, perdón, perdón! Esta no. muñeca fue me, tratada, me imaginé que despertaba y no. se reía la Pero muñeca. Afán, ¡Qué horrible! Sí, es apoderarse de la persona, poseer a la persona. Desde que la muñeca no está en casa de los Núñez, la tranquilidad ha regresado, aunque Soraya asegura que continuará apoyándolos con sus rituales. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Uh. La vidente dice que los primeros residentes de la casa posiblemente fueron los que hicieron rituales de magia negra. Y fue precisamente por eso, señala, los seres malignos se quedaron en la casa y tomaron posesión de la muñeca. Bueno, Uy, la, esa muñeca, buena, sí. la muñeca peruana. Uy, sí dio miedo, sí dio miedo la muñeca. Me sí. imaginé esa escena de que la encontraban sentada en la mesa de la casa. no Yo me levanto, encuentro no, un mono sentado no. en la mesa de la casa, lo saco, le prendo un cerillo, lo pateo, lo escupo. Pues el y... duende que tenías ahí afuera, que lo encontraste ahí en la puerta, ahí tirado en el ah, sí. COVID, no Fíjate, ese sí, lo... sí, terminó roto. Sí. Fíjate, oye, qué raro ahorita que me, que me dices eso. Este... Terminó roto donde está la perrita. Como sí. que la perrita lo mordió y estaba roto y lo terminé tirando. Sí, ese Pero, tenía algo raro. O sea ese que duende. caminaba ese duende solo, sí, verdad. Sí, ese duende sí tenía sus cosas raras. Pues sí, sí, yo veo una muñeca que amanece sentada en la, en la oh, mesa. Sí, sí no. yo sí, yo sí la sí. quemaba, aunque cuando la esté quemando se empieza a retorcer. Ay, no. Y hay, y hay familias. <ríe> qué horrible, ¿no? no, Qué miedo, ¿no? Ay, no, ay, no esta qué, noche. qué horrible, ¿no? Imagínate sí. que estás quemando a la muñeca y que le hagas así. No, Sáquese a la chingada. Toseída, no, no, qué horror. Y, y hay familias que duran así con, con muñecos así que poseídos y todo años y las pasan sí. de generación en generación y todo eso, ¿no? Qué miedo. Sí, sí. No. Muchas muñecas que no. han estado en, en las casas desde hace mucho tiempo y pasan sí. de generación en generación Sí. bueno, ¿tú cuentas una historia o sigo? Eh, puedo contar otra historia pero bueno. mientras me dio este, curiosidad de que cantaba bueno, hacía la oración del, del sí. padre nuestro, ¿no? sí, sí, sí Uy. me acordé de, de ese caso me acordé de la muñeca que apareció en TikTok, que fue viral, que no tenía eh, pilas Ah, sí. y que se prendía sola, ¿no? Es o que si TikTok, tenía pilas, ¿no? se prendía sola no tenía Muy pilas bien. y luego se le acercaban y mostraban que no tenía pilas uh -huh. y la muñeca seguía andando, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, Eso es también viral en TikTok. Claro. Sí. Y sí. es que creo que muchas personas, bueno, personas que ya tienen sus años y que en los años ochentas o noventas tenían muñecas y muñecos, creo que tienen experiencias similares uh -huh. con que se hayan prendido solo los muñecos. Sí. O que, o que. Pidieran que una de sus muñecas se moviera. Yo tengo un video ahí en el canal de YouTube en donde fui a una convención, ese fue el Terror Fest, me parece, en Saltillo. Y bueno, ahí conocí a unas personas que tenían una colección de muñecas. Y tenía muñecas muy antiguas. Estaba muy interesante su colección. Hice, pues, una grabación de eso. Nos explicaron desde cuánto tenía la colección, cuántas muñecas tenían, de qué años, cuáles eran las más antiguas, etcétera. También pregunté obviamente si había una que se movía y pues sí resultó por ahí que había una que sí. parecía estar viva. Pero eso fue en un año, ¿no? Y mm -hmm. como al año y medio yo creo, al año y medio me escribe una chica que trabajaba con, con estas personas, eh, trabajaba, me parece que tenía un consultorio, ellos eran eh, médicos o era dentista, no recuerdo bien, uh -huh. y bueno, ella coleccionaba las, las muñecas, entonces, la chica que los acompañaba y que trabajaba con ellos, me mandó un video donde ella haciendo, mandando un un video, así de, ¿cómo se llama? del ¿De celular? Sí, sí, haciendo un video, pero de de esto, de su rostro, no estaba mandando un video uh -huh. y una de las muñecas, o bueno, había varias muñecas atrás, y se ve como una mueve la mano o se uh -huh. mueve, se mueve, mueve la cabeza. Entonces uh -huh. me mandó el video, y yo subí precisamente ese video, está en mi canal de YouTube, y sí se ve bastante sí. paranormal que esté haciendo su, su video, estaba mandando un mensaje, un selfie, digamos y se ve cómo se mueve la muñeca. ¡Ay, qué eh, miedo! Esta chica no, no me insistió más en, en ese tema, simplemente lo que grabó se sorprendió y me lo mandó, y antes de eso, año y medio, no habíamos hablado jamás, entonces no fue como que me quisiera hacer una broma, no, sí. no era como que yo me llevara con ella, ni mucho menos, y simplemente me escribió esa vez para mandarme el video que acababa de, ¿Qué habrá de capturar. habrá hecho con esa muñeca? Eh, Yo la saco de la de, casa. Debería de, debería de preguntarle. Y sabes, es que estos temas de muñecos que se mueven pareciera ser como leyendas también, como que cosas que suceden, sí. como relatos, y que lo paranormal no existe, etcétera. Pero es más común de lo que imaginamos. Hay muchas sí. personas que hablan sobre que algún muñeco se mueve. Sí, o al menos que se caiga solo. O que se caigan solos. Sí. como este muchacho de ese video, ¿te acuerdas? Que tenía un Chucky, algo así. Que el chuki, el chuki se cayó. Ah, pues el novio de Belinda, ah, ¿no? Fue ah, el... pues este Nodal, ¿verdad? Ese, sí. Sí, es cierto que se movió solo su Chucky, ¿verdad? Sí. Sí, y sí, sí se asustó. Sí se vio sí. su reacción de verdad, que sí se asustó sí, cuando cierto. se movió. Sí, sí, es cierto. Sí. De hecho, aquí tengo... Un muñeco para la gente que conoce las transmisiones de hace muchos años, ¿sabían? Ay, que, saben, mueve, ¿no? que tengo un muñeco que le, le pusimos chencho, porque antes teníamos muchos muñecos aquí, parecía más un, un show de, de mopets que de otra cosa, <risa> teníamos muñecos y muñecas, y la gente adoptaba este, a las muñecas y les ponía su nombre y todo, y aquí los poníamos en el set, y bueno, uno que era el más eh, querido eh, le llamaban Chencho. Y Chencho siempre aparecía en las transmisiones, siempre estaba aquí. La gente recordará esa ocasión. Y una vez sucedió que traje una máscara que tengo aquí al lado. Ah, cabrón. Ay, cabrón. yo dije: se abrió solo esto. Uh -huh. Ahorita les, les, cu les cuento esa historia de ese muñeco para la gente que no lo vio en vivo. Pasó en vivo, sucedió en vivo. Sí. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Saludos. Hola, hola, hola, te escuchamos como cortado, mi hermano. ¿Te ¿Puedes quitar los audífonos? ¿Los tienes puestos? A ver, creo que ya. A ver, bueno, bueno. Sí, ¿cómo te llamas, mi hermano? Okay. Este, Ah, bueno, la historia que, que yo les quiero contar es sobre una vez este, cuando estaba cuando estaba chiquito, tenía como siete años, algo así, Este, nosotros teníamos un muñeco de... Bueno, yo tenía un muñeco de trapo. Al lado de nuestra casa vivía una señora grande, que era de un pueblo de de allá de Quintana Roo, yo vivía en Chetumal, Quintana Roo, sí, y este, ella, pues todos decían que era bruja, no sabemos si es verdad, pero, pues, creemos que sí, ¿no? Sí. Eh, esta señora me, me regaló un muñequito y ese muñequito, este, yo lo andaba en todos lados y de repente yo, pues, me, me acostaba a dormir. ¿Qué era el muñequito? Eh, es de trapo era de trapo tenía la cara como deforme o lo así este y, y de repente aparecía en la sala a veces de repente aparecía en un cuarto de mis papás y este pues este un samasí este eh, pues nos percatamos de eso y luego agarramos y, no, y este un yo se lo conté a mi mamá. Sí. Y mi mamá agarró y lo tiró. Lo tiró en el en el bote de basura. Ajá. Le, desapareció. Y al día siguiente apareció al lado de mí. Ah, cabrón. Oh. O sea, tu mamá lo echó a la basura. Uy. De la basura la fueron a tirar. Y al día siguiente apareció sí. el mono en tu cama. Uy. Sí, volvió a aparecer. nada al, al lado de mí. Y, este, no, y, y lo vio a mi mamá y dice... ¿no? ¿Por qué pasó? Si yo lo boté. Sí. Y agarré, lo volvió a votar. Ajá. Y volvió a aparecer. Pero el... ya no apareció nada de mí. Apareció como uno de mis hermanos, no me acuerdo porque el mayor. No, en serio, pero oh, que wow. en serio se llevaban esa basura y la tiraban, o de la basura de, el... ahí de tu casa volvía a salirse. No, no, no. Si lo agarraba y lo tiraba y, y ella lo lo usa o una... Así desaparecía. Según para nosotros, ya no estaba allá. Y, y este y luego apareció otra vez. Sí. Así estuvo apareciendo. Y bueno, pues en mi familia nosotros somos cristianos. Sí. Entonces, este, mi abuelito es pastor. Ah, okay. y, mi abuel, lo, mi abuelito lo llamaron. Y él fue a él, él, él vivía aquí en Campeche y, y fue a Quintana Chetumán. Uh -huh. y este, empezó a orar por el, con ese con ese muñequito. Ajá. Y lo, que, lo empezamos a quemar en la puerta de la casa. Ok. Y en lo que se empezó a, a, a quemar, se sí. empezó a... Este, a balbucear ah, el nombre ah, de Lucifer. No, no, no, no. Ajá. Empezó a hablar así, así feo, a decirme, ¿por qué me haces esto? Nah. ¿Por qué me hace feo? ¿Una nah. voz fea? No. Nah. Este, de una voz deforme. No. Nah. Este, empezó a decirme... Este, ¿por qué no haces esto? Así, pero así feo, este, y, y, y rescátame, ayúdame. Dice, ayúdame. Dios. Y no. nosotros ah. todos orando, este, para que este, este bicho se quemara. ¿En serio? Pero, ¿cómo y que te estaba hablando? Que me pasó. ¿Cómo que te hablaba? ¿En serio? Eso no sé. Yo no puedo creer eso, sí. tú. ¿En sí. serio? Este, Ay, de hecho, está. este, pues yo, yo, este... Yo al principio pensé que era un, un, un sueño, uh -huh. pero este se lo conté a mi mamá y después me dice, ¿te acuerdas de eso? me dice, uh -huh. y, le, y me dice, pues sí, sí pues sí, ¿cómo crees que se me va a olvidar algo, algo así como, como eso? Amigo? Sí, <risa> ok, si entonces saltada, ¿eh? sí pasó, sí, ese muñeco sí habló sí, cuando sí. estaba retorciéndose, calcinándose entre ese fuego y las oraciones. Pues, de lo que... ¿Cómo le de hacía? De yo me acuerdo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hacía? Si lo escuchaste, si habló de verdad, ¿cómo le hacía? Es que, este... Se hacía así como que... Ay, oh, no, algo así, no sé, es que no... Como tengo digo, que tenía así como siete tú, años. Tú hazle, tú yo hazle. Yo de muchas cosas. Tú hazle, de, de, de eso debe haber sido impactante. Tú hazle. como ¿Cómo? Tú hazle como salga. El chiste es que como que nosotros lo... Lo... Imaginemos Así de, ah, así, así de ah, ayúdame, ayúdame No, no, sé. no, es. sí, este. no manches, ¿y qué, qué hicieron? O sea, tu abuelito pastor o tu mamá Cuando habló este muñeco, ¿qué hicieron? Pues de lo poco que yo me acuerdo Es que este, que nos, nos agarraron. nos dijo Pues agárrense las manos y no se suelten Y este y sigan orando y, y no este y es, eso es lo único que me acuerdo vi me acuerdo que sí se quemó y, y me acuerdo que la mancha de donde se quemó Que tardó años allá, así la mancha Donde quedó quemado Y este wow. Y pues de hecho este, No es lo único que ha pasado en esa casa ¿sí? Bueno, este, de hecho Antes de que, me, hable, casa, antes de que me hables no. de la casa eh, Dime, ¿quién fue quien te lo regaló? La, una señora, una vecina Al lado de, de la casa y ¿Por qué te lo regaló? Este pues es que nos llevamos bien con, con la familia. ¿Y, y el muñeco está, era de trapo? ¿Cómo tenía la cara pintada? Era, era de trapo. Me acuerdo que era blanco con rojo. La cara era... Era, era un muñeco de trapo hecho a mano. Este, ¿Le pusieron nombre? Y no, no. De eso sí no me acuerdo. Pero de lo que sí, este... ¿De que sí me acuerdas es que la cara era, creo que sí era pintada? Eh, la señora se acercó, en, teníamos una barda que no estaba terminada. Uh -huh. Se acercó y me dijo, ¡toma! Y me lo dio, me acuerdo que me lo dieron una cajita de zapatos. Sí. Y yo lo saqué de allá. Uy. Eh, Cuando sucedió esto, ¿no le reclamaron a la doña? No, por, por miedo que nos hiciera algo también. Uy, no. Aparte, este te digo que, que este la señora pues a su a su hierro uh -huh. le decía que le hacían brujería y una vez le contó a mi papá que sacó pelos de la boca Uy. pero así este, un montón de pelos de la boca que parecían como de, de la parte íntima de una mujer ¿de la parte uh -huh. íntima de una mujer? ¿qué es? los vellos <risa> oh, bellos oye, eh este muñeco, desde que te lo regalaron hasta que se quemó, ¿cuánto tiempo pasó? Fueron mm, tal vez como semanas que pasaron. Como semanas, y pues es que esto te ha de haber traumado, que un muñeco se retuerza quemándose y que te sí, diga... De hecho, de, tuve, le tuve mucho, mucho miedo a los muñecos, este, uh -huh. por mucho tiempo. ¿Y ya había pasado la película de Chucky en ese entonces? Sí, de hecho no me dejaban verla. <risa> No está cabrón. No, no tienes miedo que regrese. No, pues de hecho, este, pues nosotros, como crecimos en, en la en iglesia, pues, este, pues te digo, el, en la casa donde, donde vivimos, uf, pasaron pasaron un montón de cosas es, que me acuerdo que, es que, mira, que espantan, mira. pero al que vaya, lo espantan peor. Es que antes de que sigas, por ejemplo, en la película de Chucky 3. Chucky fue a buscar a, al niño hasta donde estaba en el colegio militar, por eso te digo, aunque tú te vayas, puedes regresar. Sí, sí, pero pues Chucky era, era una persona. Y acá, ¿qué crees que haya sido un demonio? Pues nosotros queremos en, en que es así que, que lo que lo que espanta no son fantasmas, sino son como demonios. Entonces, pues sí. Uy, o sea, peor que sea un demonio. Así es. Muy bien, mi hermano. Bueno, aterradora historia la que nos acabas de sí. contar. Tú sabes, tú eres obviamente el único que, que da fe y legalidad de este asunto. Nosotros estamos nada más para escucharte. Y bueno, me sorprende. Yo no sé qué haría si veo que un mono bueno. me habla mientras está retorciendo sí. entre las llamas del infierno. Sí, de hecho, pues sí. Mucho tiempo tuve así la, la imagen de eso y Digo, no podía ver muñecos. Sí, sí tenía, porque mi, mi hermana tenía, era fan de los, de los peluches, pero, pero yo siempre dormía tapado. Entonces, ¿ya no jugaste con muñecos desde ese entonces? Muñecos, sí. Muñecos, este, los, los que, a lo que le tengo miedo son los, a los peluches, porque entonces pues, era un muñeco de trapo, parecía más ah. como un peluche. Ah, ok. Con muñecos sí, pero Qué los miedo. muñecos de peluche, ¿no? Entonces, bueno, está aterradora la historia entre, sí. entre muñecos de peluche y peluche vaginal, que nos contaste también, que le salió de la boca. Está fuerte la señora. ¿Ya no vive al lado de esa señora? No, se tupe que se fue a su pueblo, se regresó a su pueblo. Sí. Y de ahí ya, pues, se murió por por, por Vieja. Se murió por vieja. Ok. Bueno, pues esa señora seguramente va a pagar por todas esas maldades que hacía, porque eso no es sano, ni bueno, ni normal. Sí. Muchas gracias, mi hermano. ¿No me dijiste tu nombre? Ismael. Ismael. Siempre escucho, siempre lo escucho, lo que es la primera vez que hablo. Muy ok. Con no te preocupes, bienvenido, ¿Dale? muy buena tu historia, saludos. Gracias, bye. Dale, bye. Wow. Oye, si están fuertes sus historias, sí. ¿no? Sí, sí, sí, buenas historias, están contando muy buenas historias. No puedo creerlo, o sea, sí. me imaginé completamente cómo se retorcía y gritaba... Ay, ay no, no hagas así porque me da pesadillas de noche y no puedo dormir, después me, da, me sueño con un montón de cosas. Uy, sí, yo me sueño con un montón de cosas y después no puedo dormir. sí, ¿verdad? Sí, Ay, no, qué tal si no. me endemorio por estar haciéndole Ay, al, al, al payaso. No, no. Bueno, este... Bueno. Tenías entonces, historias eh, más, ¿no? Sí, tengo la historia de una muñeca que se llama Emilia. Ajá. Esta muñeca de más de 100 años fue un regalo hecho por el rey Humberto I. Ese sí no lo he buscado, pero bueno. A la hija de uno de sus más queridos fieles guardias. Se dice que la muñeca fue la causante de la muerte del guardia. Esta muñeca ha varios desastres, incluyendo las dos guerras mundiales. No obstante, ha ido perdiendo parte de su cuerpo, como los brazos y cabello. Esto gracias a un atentado con una bomba. Se dice que dentro del cuerpo de esta muñeca vive el alma de una mujer que intentó rescatarla de la explosión. Ya te mando la foto. A ver, vamos a ver la Está foto. Está buena la foto de Emilia. Emilia la muñeca. ¿Esto en Europa? ¿Sabes? Eh, Seguro, porque dice que si la segunda las, dos, guerra mundial. las dos guerras mundiales, sí. sí entonces tiene que Allá ser. Allá te la mandé. En Europa, Vamos a ver. Ah, esa es Emilia. Ella es Emilia. Uy. ¡Oh! Sí. Emilia. Me gusta esa muñeca, esta... Pues sí, pero gracias, Aniel Max, que nos uh, consintió no, con Angel. un super chat. Dice, buenas noches, Andrea un fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias, Aniel. Esperemos que estés bien, y, y tu, tu familia papá. también. Ya nos contarás que, que espero que todo, todo, todo esté bien. Sí. Gracias, mi hermanazo, Aniel Max. Gracias por apoyar esta transmisión con los super chats. Gracias, de verdad, mil, mil gracias. Estamos viendo a Emilia Sí se nota que tiene 100 años la muñeca. Sí, sí, se sí, parece de 100 años, ¿eh? Sí. Está buena la imagen de Emilia. Emilia. Sí, está, está ya destruida, pero conserva todavía el rostro. Sí. Algunos mechones de, de cabello. Se ve que los ojos los pueden mover. Y bueno, la escultura de la muñeca sí representa algo bastante antiguo. Sí. Esta historia tampoco conocía, ¿eh? Tampoco la conocía. Sí. ¿Vive en ella el espíritu de una mujer que trató de salvar a, qué, a la muñeca? Eh, pues, que te, pues que te conté sí. Sí, que ¿no? Trató de rescatar la muñeca, sí, exacto. Se me, se me olvidó. Se, es como la de Chucky, se quedó en el cuerpo Ajá. De, del muñeco. Sí. Se quedó ahí. Pero muy interesante esa historia. Tengo otra también muy buena. Muy bien, déjame mandar un saludito a Tormes Lucerito. Eh, Álvaro Recoba, Amaru, Asivas, también a Oliver Francisco. Y dice: Como la muñeca maldita que tiene Marijo, a la que una vez tenías de invitada. No sabía que Marijo tenga una muñeca embrujada. Luego veremos si nos la presenta. Oca, muéstranos a Okiku que tienes de Japón. Ah, la Okiku. Ah, sí, la Okiku. Okiku, tenemos aquí una Okiku que nos regaló. este. Muy bonita. Udan Japan. desde Japón y tenemos una llamada telefónica nuevamente. Otra vez del chico, ¿verdad? A ver, yo ya creo que ya se tomó otras chelas. Ya, ya va, lleva dos caguamas, vamos a. Hola, buenas noches. ¿qué onda? ¿Cómo estás, uh, uh, Alan? Perdón, ponle. ahora sí sigo otra vez más. Más que te quiero contar esta historia. A ver, cuéntanos. Porque este. Me pasó lo, lo de apenas ahora este año, que igual este, pues bueno, mi abuelita ya estaba enferma, y, y cuando pasó eso, dice mi abuelita que vio a mi mamá, y este en ese aspecto pensé que estaba bromeando, bueno, o sea, pues pensamos que, pues sí, o sea, ya estaba delirando ¿no? Pues, y este, no, hombre, pensamos que pues sí o sea como que era broma lo que está diciendo mi abuelita pero dice este, mi prima que vio este, a, a, vieron a una señora este con el cabello largo y todo eso y era normal uh -huh. o, sea, o sea estaba estaba vestida igual así como que como normal siempre se viste normal pues y dicen que que mi abuelita siempre estaba viendo a mi mamá, que porque decía y agarró y hablaba mucho con mi mamá. Okay. Y agarró y este ya no quiso echarle ganas, simplemente pues, pues este, se, se quiso ir, pues. Entonces, eh, entonces pues, por eso igual que relataron ese aspecto de, de lo que pasó, ¿no? Que estaban diciendo de que la muerte igual está cerca, ¿no? Pero. Ahí estábamos relatando ese aspecto de. ¿Cómo se llama? Este. Sí, no, de, de. Hace tiempo que estaban diciendo, ¿no? De, creo que del viernes, no sé qué estaban diciendo ahí. Oye, oye ¿desde, ¿desde cuándo no está tu mamá? Mi mamá falleció en eh, el 2021. En el 2021. Y mi abuelita este, falleció en la volver de igual, Pasó un año y mi abuelita murió si sí, tú te quedaste pero, con, sí. con tu abuelita y después también tu abuelita falleció ajá o sea mi mamá murió este pues sí, no sé murió este todavía se despidió pero me refiero a que mi abuelita después de ese problema este pues se igual pues, se, se fue pues sí, ¿Y y tú, es, ¿con, quién sí y... ¿con quién te quedaste? ¿mande? ¿con quién te quedaste? Solo, no de tanto, ¿Con tus hermanos no no tienes hermanos, familia? Tengo dos hermanas. Ajá. Pero no nos llevamos bien, pues. Ok. ¿Y tú ibas ahí? A mí me igual, está igual, está igual que, perdón por la palabra, pero igual sufro como tú, este, de depresión y ansiedad, sufro muy cabrón. Sí. Entonces, la verdad es me gustaría estar pastillado, no sé. Sí. La verdad, las pastillas ayudan bastante eh, en este tipo de, de situaciones. Y qué bueno que te das cuenta de que tienes esto de la depresión. Qué bueno que te das cuenta. Necesitas ayuda, pero necesitas ayuda médica. Necesitas que te mediquen. El, eh, lo que igual bueno, me dicen, que, bueno, me tranquiliza porque se pues, ha tenido problemas igual. yo aún así, pues, como le digo, bueno, así, mi esposa... Este, me tranquiliza a ver tus transmisiones porque pues tú eres como que mi, ¿cómo se dice? Pues, pues, pues tú me, me ayudas, ¿sí? Tu entretenimiento, ¿Mandés? tu... ¿Mandé? Tu distracción. No, no distracción porque de por sí te conozco desde hace años, bueno, pues de por sí, desde Parabón, todo ese pedo. Uh -huh. Y siempre yo le digo, a ese carnal lo admiro, lo admiro mucho, igual bueno. Le digo, mira, y pues y como tú padeces igual creo que lo mismo que yo. Por eso digo, qué chido que tú estés le ganas. Digo, échale ganas, no igual tú no estás solo. Todos aquí están apoyando y ya está tu mujer, la que está al lado de ti, que gracias a Dios está contigo, Andrea. Pues, la verdad. Oye, tienes esposa, dices. Sí, tengo una esposa. ¿Tienes hijos? Vivo solo. O sea, ¿tienes esposa pero ya no vives con ella? Ah, si podía, sí, podría ser que estamos como que medio juntados un poco. <risa> no ¿Tienes? ¿Tienes? tienes hijos? No, jamás. Bueno, no es tanto por igual ofender a la gente que tenga hijos, pero no, no me gusta tener hijos porque igual sentí feo, y es más, hasta lloré con lo que igual, pásalo lo con de tu gatito. Uh -huh. sí, Seguramente sí. igual yo he muchas cosas, ahorita igual. Y este... Pues me siento triste, loco. Pues bueno, perdón de, por decirlo. Sí, sí, te entiendo, no, es que... claro, esa sí. sensación es horrible porque no te la puedes quitar, si sí necesitas sí, sí. necesitas sí, claro. medicamento, eh, pues es eso, lo que necesitas, digo, afortunadamente sabes que tienes depresión y necesitas medicamento eh, psiquiátrico, que es, obviamente, los psiquiatras son los que medican, eh, igual que a mí. Entonces, pues, ¿sabes qué? Trata de, de conseguir medicamentos. Si alguien en la transmisión, gente, si alguien puede hacer donación de algún tratamiento, si conoce a alguien que pueda atender a nuestro amigo Alan en el Estado de México, eh, me eche no, la mano. No, no te preocupes, si más están bienvenidos. Vengan aquí a los Iguacan, no Voy a invitar tus buenos pambazos, lo que sea. Comida, lo que sea. Aquí te voy a despedir, que no importa. Aquí pues, siempre vas a estar bienvenido, igual a Andrea, igual si ustedes ven. Aquí vengan, no se preocupen. La verdad yo está, estoy padeciendo por algo y yo ya me corrieron igual de mi casa y pues. De modo. Por problemas, ya sabes. Sí. Pero me gusta estar tranquilo y ver sus transmisiones que me alegra la vida, la verdad. Muy bien. Muchísimas gracias. No, a ti, mi hermano, que nos llames, que nos cuentas, que tengas esa este, idea de, de podernos llamar y contarnos esa confianza. Gracias, mi hermano. Y gracias. aquí estamos siempre, eh. El día que quieras llamarnos y contarnos lo que tú quieras, a pesar de que estemos con otro tema, con, con gusto aquí te escuchamos. El chiste es que estés, sí. somos una sí. familia aquí en la, en la transmisión. Toda la gente que estamos aquí, tanto los que me escuchan, me ven, y nosotros formamos una familia y no queremos que nadie es, le, está, le está pasando mal como, como tú ahora. Sí, pues, no estoy pasando algo a veces ya me dan ganas de igual de desaparecer, ya sabes, esos pensamientos tontos. pero aquí sigo. Ok, mi hermano. Aquí eso, sigue, por favor, en, en las transmisiones y llámanos sí, ¿sí, constantemente para saber cómo, cómo vas. Gracias, Ox. Un fuerte abrazo de a ti, Andrea. Abrazo. Que Te una, este, feliz noche. Bye. Gracias, saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. Bye. Bueno, eh, son 12, 28. ¿Tienes una historia más? Ay, sí, una historia más. A ver, a ver, ¿Y, ¿Y vamos a hacer esto o no? Ah, bueno, gente, eh, no ha llegado, ya se nos está pasando la, el tiempo, la hora. Recuerdan que sí. tenemos este cuadro, eh, que pues... De las muñequitas. Que mm -hmm. mi gatita se comportó de una forma muy extraña cuando traje este, este cuadro y se puso agresiva y, y atacaba al cuadro. Es de unas muñecas. Bueno, la gente que no conoce esta historia no, ni ha visto ese video, pues me gustaría platicarles todo esto y queríamos hoy abrirlo porque habíamos quedado en que abriríamos este cuadro que nunca lo he abierto y veníamos qué es, qué es lo que tiene detrás. A lo mejor tiene alguna fecha, a lo mejor tiene... Yo quería saber si es foto real O si es foto saber, real. saber si era una impresión sí. Yo quería saber si también tenía alguna fecha Bueno, interesante abrirlo Pero, pues, ¿crees que sigamos con esto? Cuentas una historia? Porque cuento no nos va historia, a dar tiempo Cuenta una historia y si lo quieres abrir Bueno, si la gente lo quiere, ¿Y si, no lo hacemos, abramos, también. si no hacemos una segunda parte Sí, pero después se nos olvida y no hacemos nada <risa> Pero bueno, si tú... Pero quieres, no, no, no dan ni superchats Sí También sí, Tú también. los consientes mucho Sí, les doy a buenas ver. historias y no. Tú nos coincides mucho y no nos apoyan con los superchats. Bueno. ¿Cuento la historia? A ver, cuéntanos la historia. Y miramos a ver si, si quieren que lo abramos o no. Uh -huh. Bueno. Voy a contar otra historia muy interesante y se llama La muñeca de las múltiples caras. Y, se llama, y dice, de acuerdo al dueño de esta muñeca, fue, fue descubierta emparedada en una pared de ladrillos de una casa antigua. La casa fue abandonada y sus dueños la dejaron abandonando a su gato. La muñeca no tiene rostro, pero los que la observan atentamente creen que tiene un rostro diferente cada día. Y por aquí está la O joya. sea que la muñeca cambia el rostro. Y la encontraron emparedada, o sea, dentro de una pared de sí. una casa. Creen que, tiene, creen que tiene una sola cara, pero la muñeca tiene do, dos caras y hasta tres caras. Y dicen que la muñeca cambia de rostro. Ah, sí. Sí, ver, ya te paso a, la muñeca. Vamos a ver aquí. Eh, estas muñequitas yo estuve averiguando y esta muñequita es como del 60 del año 60. A ver, vamos a ver. Que eran las muñecas de las múltiples caras de esa época que salían así. Sí. Pero sí se ve un poquito como miedo. Ah, a la ya. ¿Sabes si esta muñeca claro da da la vuelta? Da la vuelta. Y sí. tiene otra cara, ¿no? Exacto. Es esta. Ajá. Oye, Sí y creo sí. que había, esta, esta no sé si tenga tres caras, porque hay unas que dicen que tienen tres caras. Ah, yo pensé que cambiaba la expresión, pero no. Es esta que tiene dos, que tiene doble cara, que le das vuelta. Bien raras, ¿no? Están feas, o sea, eso feas, da miedo. Sí, pero, que, pero la encontraron en pared, ¿te imaginas? O sea, Oye, sí, adentro de una pared. Sí. ¿Esto sabes dónde sucedió? No, todas las historias no dice exactamente dónde. ¿Dónde pasó? No. Pero bueno, esta, esta muñeca es una de las más buscadas para los coleccionistas, porque precisamente son perturbadoras. Sí. Y sí, son como de los años 50, 60. Son como de los 60, sí. Sí. Y bueno, ¿qué decía que esta muñeca que hacía parte de que la encontraron emparedada, que se movía sola, sí. que cambiaba de rostro cada día, o sea, que la veían así. Pero, pero les dio un terror y la emparedaron. Emparedada. Ahí está, así se abría la muñeca. Ay, qué horrible. Dice nuestro amigo Chachareando que nos mandó una fotografía. ¿Qué les pareció esta muñeca? ¿Sabían que daba vuelta su cara y tenía una cara más aterradora aún? Qué miedo. Oye, si así normal estaba bonita. No, pero, ¿Pero que pero se voltea es, sola y se haga se así, o... uy, no, no. No, qué miedo. no, espantosa, no, no, no. No, qué miedo. Vamos a ver si tenemos aquí el mensaje de nuestro amigo eh, chachareando, ¿dónde está? ¿Dónde está el chacharero? ¿O Lupita? ¿Quién nos escribió? No, aquí tenemos una imagen Dice, aquí alguien nos mandó algo Pero dice... no son muñequitas uh... oh. No son muñecos Son de duendes, ¿no quieres ver de duendes? ¿Que nos no, mandan? Muñecas, muñecos. muñecas, muñecos Es A del ver. tema Villa Morolla. aquí tenemos el chat de Villa Moroya Por cierto, es el grupo de WhatsApp Gente, Villa Moroya Echemos desmadre, nos rompemos su paz, están bien tranquilos, que chingue su madre pinches liendres, ¿de qué? ¿Este es el grupo? ¿Este ¿Sí? es el grupo de WhatsApp? ¿De Oxlack? Oh, Dios mío, ¿eso es lo que escriben? Aparte, ¿quién me metió al grupo? Ah, me metieron, sí, seguro. Que chingue su madre pinches liendres? ¿De quién hablan? Chacharían, ¿dónde está? No escribe, escribe otra vez, eh, ver, Dani, ¿por qué no? ¿Dónde está Dani? Que no lo encontramos. Dice sí. que envió unas fotografías, Dani No, no, no pues. este no es el grupo Dice, ¿no? mm. hola Osla, soy tu fan <risa> Pero es Villa Moroya Y Oslan, o sea, este grupo ¿De quién es? Oh, Te equivocaste, Ox? No sé, pero mira, me están escribiendo ¿Cómo que no es? <risa> ¿Qué hago aquí? dice Elena? <risa> ¿Ya ves que sí es? No. no puede ser, no puede ser Gente, no, así no. se tratan En el chat, no puede ser no, no encuentro a Dani. ¿Dónde no, me encuentro? que escriba a Dani otra vez porque no. No. Ah, mira, ¿no? ¿Ese no es? Ah, no. Tú no has visto nada. Una disculpa, Osvaldo. Aquí tenemos a alguien más que es. Eh, Saludos, Otra, que está... Se apagó la tele. Saludos, Otra, que está por resolver los problemas por la hacienda de un patio... como okay. que estos son muñecos, ¿crees? Soy Dani, el chacharero mayor. Ah, ah aquí está. ese es. Ah, oh. una muñequita. Aquí tenemos una muñequita. ¡Oh, bye, Nos mandó 50 pesotes. Gracias, Obay. Oh, por ese apoyo. Mil, mil gracias. Gracias, Obay. Oh, y aquí Dani nos está mandando una foto de una muñeca que dice... Se ve bonita. Dice, si tengo una historia cortita que me pasó con esa muñeca. Pues le llamamos. Sí. Le llamamos. Contesta. <risa> a ver, vamos a ver. ¿Qué historia tiene con esa muñeca? Buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Osla? Bien, Buenas, hermano, un gusto saludarte, escucharte también. Bueno, a nosotros también nos da mucho gusto. Nos vemos seguido, pero luego no comentamos, pero ahí estamos. Gracias, Dani. Gracias. A ver, cuéntanos qué historia tienes. Mira, te mandé dos fotos de una muñequita que, que compré en algún momento en un tianguis. Esta muñequita este, llamó mucho mi atención. Sí. Este, Al verla en el tiaguis, me gustó mucho y decidí este, comprarla y llevarla a casa. Pues este, yo normalmente todos los, los objetos que compraba, sobre todo este tipo de muñequitas y, y, y figuras, yo en aquel entonces tenía un negocio y los llevaba al negocio. Y ahí se quedaban. Esta muñequita no, no fue así. Decidí llevarme a la casa y la puse en un duro junto a la cama. A la cama. Entonces, eh, pasa que llega la noche, nos acostamos a dormir. Y este y yo empiezo a tener feo, eh, sueños feos. Empiezo a, a soñar que, que me, este, me mataban de una forma fea. Me accidentaba y, sí. y, y me pasaba algo feo, ¿no? Y yo recuerdo que, que yo me despertaba todo ¿Qué tienes, no? Y yo es que estaba soñando feo. Y casi siempre los sueños eran, ah, o me pasaba algo a mí, o le pasaba algo a un familiar, pero era tan vívido el sueño que eh, eh, yo lo, lo, lo sentía muy real y me despertaba siempre agitado. Esto que te platico eh, me sucede como tres, cuatro días seguidos y yo no entendía por qué, porque normalmente pues no sueño eso, ¿no? Eh, recuerdo que los dos primeros días yo como que no le tomé mucha importancia. Dije, este, pues fue un sueño. En el tercer día, yo sí como que empecé a cuestionar qué era lo que estaba pasando, qué había sucedido. Por ahí me había contado alguien que en algún momento compró un objeto en, en un tianguis y que en su casa este, empezaron a suceder cosas, ¿no? Entonces, recordando ese relato, eh, yo dije, ¿qué está pasando? A ver qué... qué fue lo que compré y, este, y me traje a la casa, ¿no? Y en eso volteo y veo la, la muñequita, la muñequita que, que tenía fotos, ¿no? Sí. Entonces, este, yo la vi y dije, no, pues no, no, no creo que sea la muñeca, no, no creo que sea la muñeca. Llega la noche, dormimos, y se vuelve a repetir, se, se, um, sueño otra cosa que, que me despierta de una forma muy alterado sí este créeme que yo hasta allá me daba pues, un poco de miedo dormir porque sí eran sueños muy reales y muy repetitivos y, y muy repetitivos y siempre mira cuando dice oh me pasó algo a mí este pues es feo no pero no sé cómo que lo soportas más que cuando ves que a un familiar sí. le está pasando algo feo y, y no puedes ayudarlo Sí. Entonces en el sueño, eh, digo, yo sentía eh, esa angustia. Era tanto que me despertaba y Lupita me hacía atrás, este, soñaste feo, le digo, sí. Bueno, vuelvo a dormir esa noche, y al otro día, en, temprano, este, quién sabe, así yo, mi reacción fue despertar, abrir los ojos y voltear a ver a, a la muñeca, que estaba junto a la cama en un grupo. Y como que hice una conexión con, con la muñeca, es algo raro, uh -huh. pero fue como una conexión Y volteé a verla y le dije, oye, a ver, muñequita, ya tranquilízate, ¿no? Y recuerdo que le toqué la cabeza como si fuera un niño, ¿no? Okay. Digo, ya tranquilízate, este, pues aquí estás en un lugar tranquilo, este, pues te vamos a cuidar, me gustaste mucho, ya relájate, ¿no? Aquí estás en un buen ambiente. Este, ya estuvo, ya, ya, ya, tranquilízate, tío. Sí. Yo, yo como que hablé con la muñeca. Dicen que eso no es bueno, ¿eh? Okay. Pero yo, eso fue un instinto. Lo hice en automático. Este... Llegó la noche y santa paz. Yo dejé de soñar, feo Sí. Este, yo lo que siento es que al yo intercambiar esto estas palabras con, con la muñequita, pues no sé si traía algo, pero en automático yo dejé de, de soñar feo. Ajá. Esto se repitió ya en los demás días. Y, en día, pues, una que conservo, que, y que la voy a conservar por, por mucho tiempo, precisamente por, por este relato que te acabo de de comentar, ¿no? O sea, ¿y tú cómo supiste que era por la muñeca? ¿Fue porque te despertaste y de pronto la viste y fue como, ¿eh? dijiste, esto fue, ¿no? Lo que pasó. Sí, sí te recuerdo que a mí me habían este, comentado algo parecido de alguien que había comprado un muñeco y que empezó a, a, a sucederle cosas extrañas en su casa, ¿no? Sí. Siempre se, se ha hablado que los objetos tienen energía, y muchas veces cuando uno va al tianguis y compra un objeto, eh, desconoce dónde estaba, ¿no? este eh, eh, Pues toda esta parte de energía, ¿no? Nos, desconocemos totalmente lo, lo que pueda traer un objeto, ¿no? Tanto pueden ser cosas buenas como malas, o no traer de plano nada, ¿no? Sí. Entonces, eso hizo que yo me, me pusiera como en alarma, y tratar de, de entender un poquito qué era lo que lo que, lo que que sucedía. Entonces, cuando yo me di cuenta que el único objeto extraño en ese momento era la, la muñequita, uh -huh. como que empecé a razonar y digo, ah, puede ser por ahí. Pero te digo que este día cuando yo despierto, y, y lo primero que volteo a ver es la muñequita, y yo sí dije, ¿eres tú? Y entonces fue así la reacción en automático. Ya tranquilita, cálmate, este, aquí estás bien, aquí te vamos a cuidar, ya relájate, estás en, pues en una casa buena, ¿no? Tú tranquila, ¿no? Uh -huh. Y en automático eso funcionó. Qué extraño. Uh -huh. Sí, y ahora sí, la, la tienes ahí al lado. La tengo junto, este, junto a mi computadora, sí. es una muñequita que ya se comportó, uh -huh. eh, y, y de todas las que tengo, esta es la que la que sucedió, es eh, algo como lo que te platico. Tengo otras muñequitas que las compro y, y no pasa nada, pero precisamente esta fue la que me hizo ver mi suerte unos días. ¡Uy, uh -huh. qué miedo! Uy, y a Lupita no le dio miedo que saber que a lo mejor esta muñequita era la que ocasionaba tus pesadillas... No, fíjate que no, Lupita en ese aspecto es como muy muy tranquila y este por supuesto que, que yo cuando le, le platiqué, oye, es pues, que crees que hablé con la muñeca y, y y este y pues me dijo así, o sea, si sí fue su expresión de ¿cómo vas a hablar con una muñeca, no? Pero este, pues eso fue lo que hizo que, que estuviéramos en Santa Paz, ¿no? Y, bueno, sobre todo yo en las noches, porque sí. te digo. Sí, era un momento en el que decía, hijo, le voy a volver a dormir y no sé qué vaya a soñar. Uy, sí. Pero, Uy, sí. Sí, pues quería compartir con ustedes esta historia chiquita. Sí. Y, este, y bueno, pues ahí les envié también dos fotos para que por lo menos conocieran la, la muñequita. ¿Y ya tiene nombre? No, ¿qué te crees que no? Este, yo... Eh, es muy raro lo que pasa, me yo no creo muchas cosas de las que luego se hablan, ¿no? Uh -huh. eh, porque te digo, a Lupita luego Lupita sí habla con sus muñecas y le dicen, no hables con tus muñecas, Lupita, uh -huh. porque eso es malo, puedes generar, generar ahí una conexión, ¿no? Sí, sí. Eh, yo soy de la idea de que a lo mejor no creo, pero también no le busco, ¿sí me explico? Sí. O sea... Eh, trato de no hacer cosas que, que me recomiendan que es malo y yo digo, pues no creo que llegue a pasar algo, pero mejor no me meto en problemas y, y mejor dejo así las cosas, ¿no? Okay. Entonces, por esta situación, yo yeah. no no trato como de pues no sé si el término sea bueno, humanizar a, a los objetos, mm -hmm. ¿no? Sí. Mm -hmm. ¿No? Este, y yo prefiero mejor así por la paz y y yo, digamos, me dirijo a ella como la muñequita de los zapatos de madera, ¿no? Sí, porque tiene mm -hmm. zapatos de madera, sí. es lo que estaba viendo. Pues muy bien. Sí. Gracias, Dani, por, por mandarnos estas fotos, por contarnos la sí. historia. En este caso, tú terminaste pues en comunión con, con este artículo, con este objeto. Pero pues ya ves todas las historias aterradoras con muñecos que se cuentan. Esperemos que nunca vuelva más a hacerte algún daño. Pues esperemos, y Ajá. si no, pues ya les estaré platicando. Sí, ya está. gracias Dani, saludos a Lupita. Gracias, buenas noches a, a, a este Andrea, buenas noches, y a todo, todo el chat también, este buenas noches, este y gracias por estar apoyando este gran canal. Gracias, también apoyen el canal del Chacharero, Chachareando, Búsquelo porque está muy bueno. Encuentra cada objeto extraño sí. que a mí me gustaría acompañarte. Pero ya hablaremos sobre eso después. Te mandamos un abrazote, Dani. Bye, Dani. Gracias. Te estén bien. saludo. Hasta, Hasta luego. Ahí tuvimos a Dani mm. de Chachareando. Suscríbanse a su canal. Está muy bueno sí. también para encontrar cosas raras. Sí. Y bueno, es hora de que este programa sobre fenómenos paranormales, historias sí. de terror, misterios y acontecimientos fuera de lo normal llegue a su término, porque estamos en Relatos Oscuros. Sí. Ya estamos llegando al final de este programa, Andrea. Tenía una última historia. Pero, pero no hubo ni superchat. Sí, no. ¿Mejor qué te parece si la guarda? ¿Estaba buena? Pues sí, buena. Mejor sí, porque no hay superchats. Se acostumbran a que, ah, no, sí, ya, dos horas y no los no sí, apoyamos. No. Y, y les ya. cuento buenas historias sí. y no, no. Mejor lo dejamos para una segunda eh, plática sobre muñecos poseídos porque todavía nos falta hablar sobre este. Les voy a enseñar a Chencho. Y vamos a hablar sobre también las películas que ha habido sobre sí. Muñecos Malditos, que nos faltó también. Y sobre los muñecos clásicos, los que ya saben, sí. Robert, eh, Chucky, o, o Kiku, etcétera Entonces, pues todavía hay mucho tema por hablar sobre los muñecos malditos. dice que revise el, el, el, el WhatsApp, a ver si no, no vayan a hacer una cosa ahí que nada más estén jugando. Y ya, gracias a Paola. Gracias, Paola. Dicen que entre al chat. ¿Dónde está el chat? A ver, vamos a entrar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Eres el mejor Ox? Hijo, no puedo creerlo. A ver, vamos a. Ver. Les voy a mostrar aquí en pantalla lo que hacen esta gente en el club de... Ah, ya se llama Club de Fans Oxlack. Ah, ah, bueno, gracias. <risa> gracias, Anton Mora. Gracias, Anton Mora. Gracias por esos 10 dolarotes. Anto Mora, ahí les va. Gracias, claro. mi hermano. Gracias. Por él. ¿Vas a contar la historia? Voy a contar la historia. Va, va, va. Dice, mira, aquí está... Esta muñeca Natalia. Mi, mi hermana Natalia. Natalia. <ríe> Uy, mira nada más. Cada cosa que ponen aquí en el grupo de los morollos, Bueno. Por más. cierto, no, sabe, no sabemos nada de, ¿De, de Natalia y... Creo que él siguió con su muñeca, se separó no, ya, de su novia otra vez. Ya la cambió, ¿no te acuerdas que la cambió? ¿La quemó? ¿La sí. Natalia la quemó? No. no. Ándale, Maru, mira, ahí puso cámara, Maru, cámara, otra vez. Empezamos mal, Maru. Va, va, va, va, va, va, va Maru. Pero bueno, vamos, sea rápido a tu historia. ¿Eh? Ok, vamos a cambiar ya de aquí. Y vamos directamente para el final de, gracias Antón, de Relatos Oscuros. La bueno, última historia de muñecos La última de historia esta de muñecos esta noche, exacto. Eh, tengo el nombre de otro muñeco que se llama Mandy. Y este muñeco de porcelana llamado Mandy fue fabricado a principios de 1900 y realmente hizo que sus dueños se volvieran locos con sus llantos nocturnos. También cambiaba su posición y aparecían las ventanas abiertas por la mañana. La familia terminó por donarlo a un museo en 1991. El personal del museo asegura haber oído pasos que provenían de la habitación donde se encuentra el muñeco. Algunos visitantes dicen haber tenido problemas con sus cámaras al momento de sacarle una fotografía. Algunos creen que se trata del espíritu de una niña. Así que lo único que han hecho es alejarla del equipo eléctrico que sin una explicación aparente falla a su alrededor y le dan un juguete para que no se sienta sola. El juguete en ocasiones aparece fuera de su vitrina sin que nadie le haya cambiado de lugar. ¿Mandy, dices que es el muñeco? Mandy, ya te lo paso. ¿Tienes foto de Mandy? Sí. ¿Pero lo mandaron a un museo, comentaste? Sí, lo mandaron a un museo. donde está Mandy? Porque yo te recuerdo que esté en el museo de Robert. Este donde se basaron, pero... No, para... este es Mandy, y me gusta Mandy, está a ver, vamos chévere, a ver a de Amanda. 1900. De 1900, mm -hmm. viejísimo este muñeco, Mandy, vamos a verlo, eh, a ver dónde está Mandy, aquí está, Mandy, ah, no, sí, eh, eh viejito el muñeco, viejito. Y, y mira dónde está, en una vitrina como... Y le ponen un muñequito para que no se sienta solo. Como Annabelle, sí, mm -hmm. Andy. Oye, este sí, encontrarte este muñeco sí. en una casa uh -huh. antigua, sí causaría terror. Mira qué ojos vivos tiene. Sí, y es de porcelana. Uy, este sí parece que tiene vida, o sea, sí. es, tiene una mirada muy profunda. Exacto. Entonces no me gustó, es por lo que se ve antiguo, se ve... ¿Sabes en qué museo está? Dice. No, pero puedo buscar la historia. O sea, puedo poner Mandy. Es que cuando encontraba las historias no decía sí, no, exactamente, eran, sino la la historia. Eran ¿no? historias cortas, ¿no? Pero uno como que puede buscar a Google y poner la muñeca Mandy y aparecerá por ahí en algún museo la historia y todo eso. Sí, sí, sí da miedo. Sí, había escuchado de Mandy, pero no recordaba su rostro. Entonces escuchaban pasos, pero... A ver, ¿por qué se van a escuchar pasos si este muñeco se ve como que es un bebé? Debería de gatear. Debe ser el espíritu que habita dentro, ¿no? El muñeco que caminará, se sale y camina. <risas> Ay, siguen diciendo los morollos que vea a ver la imagen, ya. Esa es la imagen. A ver, esa es la imagen que quería que viera. Ah, pero se va. ¿Qué tiene, ¿Y quién hizo eso? ¿qué tiene, esa, <risa> ¿Qué, tiene? ¿Qué tiene esa imagen? De hecho, yo tengo una así, sin que me monten la, la cabeza en un cuerpo ajeno. Sí, yo lo he visto. ¿Verdad? Yo tengo una foto así. Yo, tengo yo una lo he visto personalmente así, y es así. Sin que me tengan que montar en una cabeza, en un cuerpo diferente. ¿Quién fue el chistosito? <risa> o sea, eh, eh, con razón veíamos, pero veíamos nada más esta... Aparte, pero no veíamos... Sí. Rostrónico. ¡Oh! Muy bien. ¿Quién fue el que se hizo...? Lo voy a tomar, captura. Mira, esto lo vamos... Sirve como para cuando lo mandas en WhatsApp, ¿no? Esta sí, parte. Sí, sí. <risas> sí, sí, sí. Así de que salió muy bien esa transmisión y ya ponemos el sticker este, ¿no? Exacto. O, este... El, listo el video de hoy y pongo ese sticker, ¿no? Sí. Sí. Alguien que haga el sticker y que me lo mande, por favor. Sí. Para empezar a ocuparlo. Y el que hizo el Photoshop, al menos póngame el color del cuerpo porque eh, ahí sí. me veo muy desproporcionado. Y el cuerpo está muy, muy negrito. Yo todavía <risas> estoy también un poquito negrito, pero... No, pero mira en esa la foto, diferencia. No. <risas> muy bien, ¿Eso era el, ese era el, su, su chiste. Yo pensé que era algo más chistoso. A ver, vamos a ver dónde está el club de los morollos. Sí, todos ponían esa imagen. Bueno, ah, aquí tenemos más. <risa> este está bueno <risa> No lo puedo hacer grande, ¿verdad? No se puede agrandar, no, no. Este está bueno eh... <risa> Jordi, papacito sabroso Mira, ahí estás tú <risa> ¡Ah, mira, mira! ¡Wow! ¡Ay, wow! ¡Ay ¡Me gustó! Horrible, ¿Quién hizo eso? Miedo. ¡Me encantó! ¡Da miedo! ¡Me gustó! ¡No manches, eso da miedo! Ver, Yo busca. quiero Que me... Yo quiero robármela Me gustó A ver Está buena. Se mueve, se mueve sola. Esto es como una muñeca endemoniada. Me gustó. ¿Quién ah. la hizo? Muchas gracias. Me encantó. ¿Y esa cuál es? Ah, me gustó también. Muchas <risa> gracias. Mira tu cara. <risa> Muchas gracias. No, sí, a mí me encanta que me hagan hizo. Mira. <risa> <risa> qué buena. Qué buenísimas. buena es más buenísimas, buenísimas buena esa. pero wow. ¿qué las hace que no dice? ah, el nombre sabe? sí Ay, puede ser el nombre, pues hay, hay varios gracias, gracias, muy chévere estuvieron muy chéveres ah ¿sí? con el gorrito, mira sí. mm -hmm. estuvieron muy chéveres bueno, no habíamos visto esto ah, mira tú, con las gafas <risa> bueno gente, muy chévere, gracias ahí está el grupo de los morollos gracias a toda la gente que nos apoya en ese grupo, y espero que les haya gustado esta transmisión, estamos llegando al final ya, porque son la una de la mañana, aquí en Relatos Oscuros, hoy tuvimos el tema de los muñecos, que de hecho ni, ni la introducción empezamos, ¿eh? o sea, fue... Sí. Es un tema tan amplio y hay tantas, tantas historias. Y hay muchos muñecos. Que contar, que claro, no podíamos abarcar todo en un solo programa, así que podemos tenerlo para una segunda ronda más adelante. Ahorita vamos a buscar otro tema para el día de mañana. ¿Tienes alguno pensado? No. ¿Tienen alguno pensado ustedes? Pues no, no, yo no pensaba. En bueno, el... aquí vamos a, a buscar uno y por la mañana les anunciamos cuál será el nuevo tema, el tema del día de mañana, para que si ustedes eh, tienen algo que decir sobre ese tema, tienen alguna anécdota, algún sí. relato, pues lo preparen para que en la noche con un cafecito, con la cena, estando en la cama, estando en la sala o estando trabajando, nos veamos y nos escuchemos y la pasemos increíble aquí en Relatos Oscuros. Le mandamos un abrazo a toda la gente que nos apoyó con los superchats, que es importantísimo. De eso vivimos, de superchats. Te les pongas el QR para el grupo. Que pues sí, si por favor, te les pones el Les voy QR. a poner el QR, pero para hacer donaciones directas al Paypal. Eso es lo que debería de hacer, porque es ¿quieren echar desmadre nada más? Pues para eso son los grupos, para echar desmadre. Deberían de hacer la cooperacha, mira, si se cooperan de un claro. peso entre todos, pueden hacer una un superchat importante en la noche. Sí. Pero no, la más es que echar desmadre. Jijí. Fantasmas en el metro. Jijí, jijí, jajaja. Fantasmas en el metro, ¿te laten? Mm, mm, vamos a pensarlo, ¿no? Sí. Vamos a ver cuál tenemos para el día de mañana. Sí. Y les avisamos. Sí. Bueno, les agradecemos mucho. El grupo, no sé cómo, a ver, vamos a ver cómo hace lo del grupo. A ver, aquí se pone. Pongan el, el cosito ese del grupo para que lo escaneen. El QR. El QR, póngalo. Super chat. <risa> Super chat. Pónganle el QR. Mira, así exactamente. <risa> Mira, este está buenísimo. Este está buenísimo. <risa> Bye, Lizette. Bye, Calavera Man. Bye, Rebeca. Ya se llamó otra vez Villa Morolla y Oslan. No, es que hay dos, ¿no? No, ah, no, no es el mismo. Les cambian el nombre. Le cambian el nombre. Sí. Mira tú con la coquita. ¿Tú? Ah, dice <risa> Elena que lo. Está una ahí. desmadre, ahí ya está. Eh, exacto. El QR para que se unan al grupo de WhatsApp. Bye, y... Ghost. Bueno, Bye, Ángel. Pórtense bien. <risa> pórtense bien, de verdad que qué pena con las visitas. Leyendo aquí los comentarios que ponen ahí en ese chat, ni, ni sabía que decían tan tantas y tan malas palabras. Mm -hmm. Muy bien, gente, ahí Bye, está el QR. Luna. Nos vemos, estamos terminando este programa. Vamos a buscar el tema oficial de Oslan, que es la cu -cu -cu -cu -cu -cu -cu cumbia de Oslan, cu -cu cumbia, de osland pero no encuentro la carpeta. Relatos Oscuros, segunda temporada, Cucucucucucucumbia de Oslan. Ahora sí, hasta mañana, gente. Bye. Hasta mañana, descansen, buenas noches.